Bienvenidos, buenas noches, saludos a todos aquellos que se están uniendo a esta transmisión de sábado por la noche, 28 de enero del 2023. Un nuevo capítulo dentro de esto que es Relatos Oscuros, y como se los habíamos ya adelantado la noche anterior, hoy vamos a tocar el tema de los viajeros en el tiempo. De verdad se podrá viajar en el tiempo... ¿Serán personas a lo largo de eh, la historia que hayan venido de otro momento histórico, de algún otro tiempo, de más allá del año 2050? No lo sabemos o si sí lo sabemos. Ese es un tema que es muy amplio. Hay muchos casos interesantes sobre estos viajeros en el tiempo. Espero que si ustedes tienen alguna historia algún relato, alguna anécdota, alguna experiencia, o quieren opinar acerca del tema, si encuentran algún error, alguna falla en nosotros, o quieren simplemente, eh, pues, ayudar a la información que estamos generando esta noche, pues adelante, el número en pantalla aparecerá para que ustedes puedan ser partícipes de esta transmisión o este podcast, que también están escuchando nuestros amigos en todas estas redes de podcast como Spotify. Le mandamos un abrazo a todos aquellos que se han unido a la transmisión y vamos a darle la bienvenida a Andrea. Buenas noches. Hola a todos. Buenas noches. Es bonito volverlos a ver hoy aquí y vamos a hablar hoy de un excelente tema de nuevo. Vamos a aumentar la luz aquí. Ah, no, sí, estoy bien. No, lo que pasa es que yo traigo ah, lentes. Las, las, las, las, las. <ríe> <ríe> lo que pasa es que yo traigo lentes, no me había dado cuenta pero todo parece que está bien, las luces, la gente ya está eh, pendiente, es el momento indicado para dar inicio a esto que es... Sí, pero... Si relatos luz, un poquito. Eres blanca, no tienes problema con la luz. Pero sí, sí veo muy oscuro. ¿No te gusta que te vean oscura? Eres como no. Bárbara de Regil que dice ay qué feo qué prieta no no no tanto así no ahí ahí está bien la luz o no. uy que sonó no fue en el cuerpo no como sabes yo creo que fue arriba arriba no hay nadie un fantasma no quieres ir a ver no segura Ok. Eh, ¿Así está bien la luz? A ver, déjame ver. ¿Más luz? Así está bien. Así está bien, ¿no? Ya. Es que eso fue un golpe, ¿no? En ah, sí. la pared. Bueno, vamos a dar inicio a esta transmisión. Vimos aquí un sonido extraño, no sabemos ¿Qué pasó? Pero bueno, le eh, agradecemos a todos. Un saludo para Seba, para Ghost in the Wall, para JL, para Alion Max también. Saludos para Claudia García. Saludos, bienvenida Claudia. Para Frank, para Rebeca Hernández que nos ve y nos sigue desde Facebook. También un abrazo muy, muy fuerte. Gracias también a Jordi El Niño Polilla, a Héctor Patiño. A eh, DJ Calitos 507, a Cara a care Caballo, también saludos. Vamos a iniciar esto de, viaje, de viajeros en el tiempo. ¿Ustedes creen que se pueda viajar en el tiempo? ¿Creen que eso de verdad exista o puede existir? ¿Que podemos ir al pasado o al futuro? ¿Creen que se pueda de esa forma? Porque, bueno, viajar en el tiempo... A lo mejor eh, no es tampoco como nos lo hemos imaginado. Recuerden que los astronautas cuando van al espacio ellos viven más lento, ¿verdad? Sí. Ellos en su tiempo pasa más lento o sí, sí. más lento que lo que sucede en la Tierra. Eh, digamos que cuando ellos regresan del espacio hacia la Tierra ya hacen ese viaje en el tiempo porque eh, ellos llegan a, a un futuro, no a un presente, llegan a un futuro, ¿verdad? Uh -huh. Esto es sí. en cuestión meramente como de haciendo matemáticas y esto, eh, porque se dice que el viajar también en el tiempo, pues es eh, que un cuerpo pueda avanzar a velocidades muy altas, a la velocidad de la luz y todo lo que hay a su alrededor avanza más lento o bueno, o avanza lento, ¿no? En comparación al objeto que avanza a velocidad de la luz. Y bueno, estas esta son hipótesis, son teorías, son eh, pensamientos que tenemos sobre el viaje en el tiempo. Actualmente no se tiene todavía una respuesta sobre si... Un humano pudiera ir al pasado o al futuro. Desde aquí vamos a, a tener una serie de historias de personas que dicen haber viajado en el tiempo y de sí. algunas otras curiosidades con respecto a este tema. Sí, como decía Stephen Hawking, ¿no? Que existían eh, agujeros de gusano para transportarse en el tiempo. Bueno, que una de las hipótesis eh, sería precisamente que los agujeros de gusano podrían precisamente llevarte a otro lugar, a otro tiempo. Sí, no, nadie lo sabe esto porque pues no hemos caído en un agujero negro ni nadie ha pasado por un agujero negro pero pudiera ser que esto fuera una parte para poder pasar hacia otro tiempo. Yo recuerdo en el caso de Stan Romanek, este contactado en Estados Unidos, que lo visitaban los extraterrestres y él afirmaba que podían eh, los extraterrestres tener viajes a largas distancias en cortos tiempos si utilizaban los agujeros de gusano. Entonces, por ahí seguramente hay algo de misterio o si no simplemente porque nadie conoce qué hay dentro de los agujeros de gusano es que algunos se atreven a decir que se puede doblar el tiempo ahí o puede haber una forma de pasar a otras dimensiones, a otros lugares o un túnel para viajar entre el tiempo, el espacio, las distancias, etc. Duolo Panic nos mandó 65 pesotes. Bienvenido gracias. Por los primeros super chats de esta noche, dice, para completar los taquitos. Ah, sí, porque mañana, gracias, mañana gracias. queremos ir al fútbol y pues tenemos que sacar para los taquitos del desayuno, ¿no? Sí. Porque nada más tenemos los boletos del... Oye, ¿dónde están los boletos? <risa> Ahí, está. Ahí están. ¿no? Okay. Que No se nos vayan a olvidar mañana. Entonces, gracias, mi hermano, para los taquitos de mañana, gracias, domingo. Gracias. Ese tema de viajeros mm. en el tiempo me gusta mucho. Cuando era niño, mi papá y yo veíamos Viajeros en el Tiempo y siempre... ¡Ah, sí! ¿Recuerdas ese programa de Viajeros en el Tiempo? Sí, sí, sí. ¿Sí? sí. A mí me encantaba también sí. Viajeros en el Tiempo. ¡Qué, qué padre serie! Sí, me acaba de serie. me acaba de desbloquear un recuerdo. ¡Uy, sí! Una Buenísima. serie donde sí eran dos, ¿no? Dos, no sé si eran científicos, pero hacían viajes al siempre, pasado. Siempre viajaban al pasado y así. Y llegaban a diferentes uh -huh. eras y épocas, Sí, ¿no? sí. Uy, eso, eso es viejísimo. Sí. Estaba padre, estaba padre. Y creo que cada que despertaba, desde, desde el regreso del tiempo, este, tenía sangre en, en la nariz. Creo que sí. Sí. Creo que sí. Cuando despertaba de que ya había viajado en el tiempo, creo que tenía sangre en la nariz. Estaba buenísima buena, esa serie. Buena. Fíjate, hasta me dieron ganas de volverla, de volverla a ver. De a verla, sí. Yo recuerdo otra que yo no sé, no me acuerdo exactamente el nombre, pero si lo saben, por favor, dígamelo, porque la verdad no me acuerdo. Era un robot con dos niños, no sé si aquí en México lo daban, pero en Colombia lo daban, y ellos viaja, viajaban en una casa que se transportaban el tiempo, viajaban en como en una casa, y siempre viajaban con un robot, y eran dos niños, creo, y viajaban a la época de Jesús... Viajaban Ajá, pero eran la, caricaturas. Al, al pasado, sí, eran caricaturas. Ah, me no. gustaba mucho. Pues yo me acuerdo de, este, de, hoy ¿cómo se llama? este Cantinflas, el Cantinflas Show, andaba yéndose que a las pirámides de Egipto, que con los de Roma, que con los de Grecia, eh, era una caricatura mexicana, era de Cantinflas Show, pero contaba pues eh, eh, episodios de la historia del mundo, pero no no viajaba en el tiempo. Uh -huh. eh, entonces estos niños y ese robot viajaban al pasado no, al mira futuro? que se sí, llama, ya, ya me dijeron el nombre, gracias John, el super libro el super libro, sí. aquí dice sí, el ellos... escuadrón del tiempo Ah, bueno en Colombia se llamaba el super libro, no sé aquí, yo creo que sí igual ese... pero era el super libro y se trataba de la Biblia y entonces ellos se transportaban en, en el tiempo y se llegaban a la época de Jesús y allá ellos vivían todas las historias y todo era como para enseñarle a los niños sobre la Biblia, pero me gustaba, era porque se transportaban en el tiempo, entonces era muy bonito. Ah, el super libro, pero era de la Biblia. O sea que te viajaban al, al sí, tiempo de la Biblia exacto. y te contaban las historias uh -huh, bíblicas. Uh -huh. Ah, yo pensé que viajaban a otras épocas, no solamente, no, al, no, al solamente época a, ese, a ese tiempo. Pero era bonito porque uno de niño pues veía eso y... Y, pues, chévere porque uno, uno veía cómo se iban eh, en el tiempo hacia el pasado. Entonces, pues, era como algo chévere, bonito. Y ese que tú dices de... ¿Cómo es cómo era que se llamaba? Candy te Ah, no, en el Tiempo? Oh, sí, buenísima esa. Oye, Francisco dice, apenas tiene un par de años de la existencia Doctor Who. Bueno, ese, ese programa creo que también es de Un Viajero en el Tiempo. Bueno, eso puede ser. La verdad es que hay muchas películas y muchos, eh, muchas caricaturas o series en donde utilizan el viaje en el tiempo. Sí, sí. Si nos pudiéramos analizar, si pudiéramos analizar episodios de diferentes series o diferentes caricaturas, etcétera, hacen uso del viaje en el tiempo para resolver cosas, para evitar cosas, para cambiar el destino, y es que eso es la magia del pensar en un viaje en el tiempo, de cambiar a tu favor o a favor de algunos lo sucedido, no los hechos, cambiarlos. ¿Por qué? Porque parece que en este presente siempre cometemos errores constantemente y lo que queremos es viajar en el tiempo para evitar algunas cosas o para cambiarlas. Los de Harry Potter, dice Aniel Max. Harry Potter, ¿no he visto Harry Potter? ¿Andrea, tampoco? No, no. Tampoco, no sé si viajen en el tiempo, ¿no? No, no. En México se llamó la Casa Voladora, dice la Tony. La Casa Voladora. ¿Quién sabe, la verdad? Yo no sí, creo. Porque, eh. sí, sí, porque ellos viajaban en como en una casa. Ah, ¿sí? Y se iban, y, y su casa era la máquina del tiempo. Ah, bueno, interesante también hablar de las máquinas del tiempo. Ahorita vamos a ir desmenuzando todo esto del viaje en el tiempo, pero no sabía esa, esa caricatura en México yo... Me encantaba, me encantaba. Pero eso ha de ser como de los setentas, ¿no, Andrea? No, no sé. El... <risa> no, pues tan viejo eso no... Ni que yo tuviera 50 años. <risa> yo <señor>. no sé. <risa> no, no, nunca he escuchado eso de la casa voladora, ¿no? Sí. Eh, la bueno, el futuro de las personas. Oxlack, ¿una vez leíste el Instagram? diseñado por el ufólogo George Van Tessel para la para el rejuvenecimiento y el viaje en el tiempo, no es Nelder, pero fíjate, ese tipo de cosas interesantes nos gustaría que nos llamaran y nos lo contaran, porque pues eso no, no lo sabemos. Sí, y llamen historias y historias y todo lo que sepan. Claro. Y así, ¿qué, ¿qué películas conocen sobre viajes en el tiempo? ¿Qué caricaturas también sobre viajes sí. en el tiempo? Llamen, llamen, llamen. Dice Homero que, dice Adrián, que Homero viajó en el tiempo. En Los Simpsons seguramente. Eh, sí. No es, no es donde eh, eh, Homero traspasa como una pared y aparece como unas caricaturas como en tercera dimensión. Ese es excelente ese capítulo. ¿No, ¿No sé. lo has visto? Yo de los Simpsons no, o sea, por eso Buenísimo. los vemos en la tarde, porque la verdad es que son tantos. Y entonces él habla, no. él habla, él habla, él traspasa la pared y él habla desde el otro lado a, a, a pues, a, a donde los otros están y dicen que está en un lugar desconocido, que no sabe dónde está. Y bueno, está como en otra dimensión. Ajá. Y se transporta a este, a esta dimensión, o sea, está con los humanos. Ah, está con los humanos, sí. Homero. Uh -huh. Ah, pero él viaja entre dimensiones, Exacto, ¿no? sí. Entre dimensiones. Sí, muy bueno. Carlos dice, Trunks en la saga de los androides, sí, Trunks regresa bueno, del, del futuro viene Trunks y, y salva en Dragon Ball, pues, eh, de la destrucción de los androides, porque los androides cuando llegaron destruían a todos y mataban a todos, y Trunks entonces viene del futuro y ayuda a que Goku y sus amigos puedan tener otro destino, un destino más amable. ¿Te gustó esa eh, Dragon Ball? Sí, sí, sí. Sí, sí ahí me utilizaron bonito, ¿no? mucho. Ese, okay. ese tema del, del viaje en el tiempo. Y pues resulta, ¿no? Uh -huh. Terminator, dice Iván Ruiz. Exactamente, Terminator, de mis favoritos. Y pues este, esta historia de entre que tenían que salvar a Sarah Connor y el otro androide que lo, la tenía que matar, etcétera eh, Yo creo que en los años que fue 80 cuando salió Terminator, que sí. el viaje en el tiempo fue uno de, eh, de, de los temas más interesantes, más mencionados, precisamente por esta idea de que alguien del futuro viniera a nuestro presente. Hay personas que quieren ir al pasado, a las antiguas civilizaciones, y hay otras que les interesa el que el venga futuro. alguien del futuro al presente, como lo hizo Trunks, o como lo hace Terminator, y hay otras personas que les llama la atención el viajar en el tiempo pero hacia el futuro eh, entonces hay historias de esos tres, de esos tres tipos ¿eh? Avengers mm. dice anónima exactamente Avengers, es que todo en todas las sagas, en todas las caricaturas en las series, etcétera, cuando ya, ya ya no hay más que hacer y tienen que matar a los personajes los matan pero como no pueden morir porque se les acaba el negocio tienen que inventar una historia para revivirlos. Entonces, si se dan cuenta, cuando hacen el uso del viaje en el tiempo es precisamente para eso, para evitar que mueran, para revivirlos, para cambiar mm. el destino, etcétera. Pero los protagonistas nunca mueren. Por alguna u otra razón, sí, son sí. salvados. Sí. A mí la que más me... me siempre la veo y nunca me canso de verla y creo que la he visto 800 mil veces, es eh, volver al futuro. Sí, mira, Pepe Mendoza que nos mandó 25 pesos, gracias, Pepe Mendoza, dice para los tacos, volver al Me... futuro, uno, dos, tres Uy, de sí. culto. Sí, sí, sí. sí. Eh, volver al futuro, van al pasado y luego van al futuro y luego regresan al presente. Sí, sí ¿no? Sí. Esos son, son como sacos. Inclusive estuvieron ¿verdad? vendiendo la botella de, de Pepsi de, de donde, donde, donde aparece um, Martin McFly en el futuro. Eh, vendían la botella de Pepsi, y yo la quería, no, eso, yo quería un montón de cosas de la película, porque sí salieron bastantes cosas, y sí, yo era súper aficionada a esa película, y siempre, siempre la veo, me gusta mucho, nunca me canso. Hasta la ver. fecha siguen queriendo, y yo, yo también sigo queriendo los tenis, ¿no?, que se abrochan sí, solos. Sí, los tenis, la gorra, la gorra. Sí, bueno, en el tema de tecnología, eso sí. de los tenis que se abrochan, son los, y ya los hicieron, o sea sí se venden, sí están los tenis de sí, volver al de futuro, Nike. pero son súper caritos, so carísimos sí. sí, sí, sí aquí alguien más nos está diciendo que los X-Men, ah sí, cierto, sí a ver, ah sí, sí este, es. Días del futuro pasado, creo que se llama, ¿cómo se llama esa película? Me gusta mucho, buena, buena mucho, este Días del quién sabe cómo se llama, pero me gusta esa esa película está buenísima. Habla Oxlack de la leyenda de un ave legendaria que lanzaba fuego y quemaba a las mujeres indígenas. Sí, era el pájaro que mamarías, ese Roberto Calderón. Es el pájaro que mamarías. Ese lo vamos a platicar en la criptozoología, pero pues qué bueno que nos recuerdas esa, esa ave legendaria, Roberto Calderón. Yo creo que en ese, en ese episodio también vamos a hablar de... El pájaro mago, por ejemplo, es el, el que es. El pájaro mago es el que. ¿Cuál es el pájaro mago? Ah, sí, el pájaro mago es el. El que te encanta. Ese, ese es el que te encanta, Roberto Calderón. El pájaro malo, mago, digo, es el que te encanta. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? ¿Qué onda, habla? Saludos, nos hablas desde una. Eh, dimensión diferente o un futuro pasado distinto al de nosotros eh, estoy hablando del 2083 tres podemos es? hacerte ¿Cómo preguntas ¿Cómo <risas> este ya ya aquí entre nosotros este ya tenemos que viajar en el aire ya viajan oh. en el aire de 2083 ya. y qué pasó con el co sí, ya no hay alimentos ya no hay nada de alimentos entonces, ¿cómo se alimenta la población? Puras, puras cápsulas tenemos. Cápsulas. <risa> wow. Y, Ajá. ¿Y qué pasó con ¿Ya el no Covid? El dinero? Ya no existe el dinero. Perdón. ¿Y ¿Qué pasó con el Covid? ¿Todavía sigue eso o ya no? Eh, todavía hay Covid. Todavía traemos este, tenemos este dientes de fierro, pero con tapabocas. Uy. Dios. Oye, dices que ya no existe el dinero. ¿Cómo así? ¿Qué pasa? Ya no existe el dinero. Eh, también este, ya no hay casas de cambio, ya, ya no hay casas de, de, de empeño tampoco. Tuvimos que, tuvimos que empeñar nuestro cuerpo y nos pusieron un código de barras. Con oh. ese compramos, con ese vivimos la vida. Oye, pero si ya no hay dinero, entonces ¿cómo es que comercian? o comercian eh, con, con nuestro tenemos tenemos un tiempo de vida en el cual con el código de barras vas gastando tu vida hasta que ya no ya no vale nada y se termina todo ¿gastas tu vida ahora pagas con con tiempo de con vida? con tu vida sí, en un código de barras en tu brazo izquierdo o sea que vives experiencias y gastas tu vida gastas tu vida hasta que termina ya no hay dinero, no hay comida. O sea que ya no hay placer en el comer, porque ya son con puras cápsulas, solamente es para sobrevivir. Es para sobrevivir. Uy, no, imagínate, ya no hay tacos de suadero, de estos con grasa, con salsa, ya no existe eso. Ya no hay taquitos en la esquina. Ah. Ya todo se acabó todo eso. Y, y también obviamente las bebidas, o ¿qué pasó con el agua? si ¿Sí ha alcanzado hasta el 2085? Este, tenemos acá, ya tenemos que, hay mucho calor, tenemos que traer un traje especial en el cual es un, un, un traje transparente que está lleno de agua para poder sobrevivir del calor. Ok, pero agua, agua dulce... Eh, ¿Hay para toda la humanidad o cómo ha resuelto sí. las escasez de agua o ya no hay escasez de agua? Eh, hay hay unas bolsitas que venden en polvo. Una pizca de polvo te hace una tina de 20 litros de agua. ¿Venden pizcas de polvo que qué? 20 litros de agua. ¿Y y, y lo y echas ¿y en de? una gota de agua, lo haces y crece a 20 litros. Pero, ¿cuánto de, de vida gastas comprando uno de esos sobrecitos? Pues la verdad, no tiene, no tiene vigencia, pero como los códigos de barra son de luz, se te van borrando las rayitas. Ah, wow, está mm -hmm. interesante. Sí, es como si te tuvieras te un tatuaje y como si te fueran desapareciendo ese tatuaje. Exacto, y el que se llama, el que se llama más que tiene más detrás su nombre es el que vive más. Uh -huh. Oye, ¿y todavía uh, los países siguen estando como están? O, ¿O hay países que ya han ganado territorios o se unieron? ¿Qué pasa? ¿Existe todavía México o Latinoamérica, Chile, Colombia? No. Ya no existen, como como decían anteriormente, todos esos países ya no existen. Ya solo es un, un lugar en el cual no hay fronteras. Uh -huh. ¿Todos podemos ir a cualquier lado? Exacto. Ok, y los, eh, el capitalismo existe o ganó el, el socialismo, ¿cómo? ¿Qué poder rige? Eh, eh, el poder lo rigen los reptilianos. O sea, reptil, ¿los reptilianos llegaron al, al planeta cuando en el, en el 2000 dos mil cincuenta y cuatro llegaron los reptilianos al planeta y que somos sus esclavos no somos somos gente en paz con ellos donde crearon la paz en la tierra para estar todos unidos ya no hay violencia en la tierra ya no hay robos ya asesinatos no hay... ya no hay drogadicción sí ya no hay nada de qué eso no existe tía. drogadicción ya no hay trapitos oh, ah, tampoco hay trapitos oh. qué pasó con eh, estas personas que tienen gustos de su mismo género eh, los convirtieron en mujer quitaron el trapito para que fueran puras mujeres y hombres, les dieron gusto oh. ah, ok, o sea que ¿Ya hicieron ¿sí una tecnología de que los que quieran, pues que tienen cuerpo de hombre y se sientan mujeres, puedan transformarse en mujeres ya sin necesidad de vestirse o de hacerse cirugías, etcétera? Sí, porque cuando necesitas comprar vestimenta, tu código de barras se da cuenta si eres hombre o mujer y ya la ropa que te pueda. Oh, ok, y a la gente que le gustan los dos géneros Pues, por ejemplo, el que tiene hermanas le dice a su hermana que le compre la ropa. <risa> <risa> ya ok, okay ya, hay, ya, hay este, ya hay tranza también, o sea, corrupción sigue habiendo en el mundo. La, la corrupción sigue, pero sordeado. Ok, todavía se puede, aunque ya no hay fronteras, todo se puede todavía en territorio latinoamericano. Todavía, pues es que este quedó sangre mexicana y tú sabes que los mexicanos como quieras de la rifa. Ok, bien interesante, en, dos, en 2085, ¿verdad? 85. 2085. Eh, Ahí en el WhatsApp te voy a mandar una foto de cómo estamos viviendo para que toda la Legión vea cómo estamos por acá. Ok. Okay, algo importante que debamos de saber del futuro de 2085 ¿Algo, alguna tragedia algún suceso extraordinario algo que haya pasado con la población otra pandemia algo mm, pues la pandemia va a seguir uh -huh. Este, probablemente queda campeón México en el nuevo mundial ah ok, es México campeón en el nuevo mundial con el, con el Tuca Ferretti de director técnico. Wow, Bueno, esa noticia es espectacular porque acá en nuestro tiempo 2023 apenas van a elegir nuevo director técnico y si sí, el Tuca Ferretti está como posible, ¿eh? O sea, entonces al ver que que Tuca es elegido, va a ser campeón México del 2023. del mundo. Wow, bueno, ahora sí vamos a poder decir cuántas copas tenemos, ¿no? Ándale, exacto. Wow, ya bueno. Te digo ya, te si puedo te mando hasta un videito. Eso me puso muy feliz. Eh, se sigue, en el futuro siguen habiendo parejas, sigue habiendo familia, existe la familia todavía o se generan niños todavía, cómo es. No. Eh... Tienen que estar los que son las que crecen y ya no hay reproducción. Ya no se puede porque somos mitad máquina, mitad hombre. Entonces ya ¿La no, mitad de abajo es máquina? Entonces, ya no les va a funcionar, entonces. La mitad de arriba la es máquina, la mitad de abajo es hombre. Pero con excepción a que lo que es hombre lo tienen muy ocupado. Andan trayendo el oro de Marte. Ah, ¿ya, ya conquistamos Marte para 2085? Ya, ya, ya se está trayendo oro de Marte. ¿Pero para qué quieren oro si ya no había dinero? El oro lo van a hacer porque ocupan unas máquinas con unos chips que llevan oro para que tú puedas traer tu código de barras. Oh, wow, interesantísimo. Como los celulares también traen incrustado oro sí. Wow. El 2085 mil sí es prometedor, sí cambiaría todo lo que ahora conocemos, ¿verdad? Así es. Saldrán las bestias, las domarán las bestias de la tierra hueca. Ah, también conoceremos al interior de la tierra hueca, se ¿Sí, sí, sabrán. Sí. En los socavones la idea y la verdad era de que salía una bestia, por eso salía a ver la, la ciudad y se volvía a meter, por eso quedan los socavones. ¿Y esos monstruos nos atacan? No, esos monstruos están cuidando el centro de la tierra. ¿Cuidando de quién? Cuidando de que no lo, no lo alteren otras razas sobre los morollos. ¿Los morollos en ese entonces ya saldrán a la luz? Saldrán a la luz los morollos. Igual quisiera que hablara el maestro Néstor, no sé si ande por ahí para que les platique de lo del futuro, él también debe de saber. Ok, esperemos que maestro Néstor entonces, bueno, llámenos al. un poco. Lo he visto de... por acá, lo he visto por acá porque ha viajado, él viaja, él con los poderes viaja al futuro, por eso te puede platicar. Y tú hiciste este viaje para el 2023 y nos estás llamando ahora. Exacto, porque sé del programa. ¿Y cómo es la máquina que utilizan para viajar? ¿Para para comunicarme? Sí. Es bien fácil. Nosotros pensamos una pantalla en el aire y con los ojos estamos moviendo lo que queremos, llamar o comunicar. Mm. Cuánta tecnología, muy bien, ¿tienes un propósito en este 2023? ¿A qué viniste? Vine a explicarles varias cosas para que no les echen mentiras. Ok, ok, bueno, eh, estamos agradecidos. ¿Este programa tendrá futuro? Es lo único que te puedo preguntar sobre. El, los... programa, el programa siempre va a tener futuro y van a sobresalir mucho los superchats. Ah, genial, oye, bravo, entonces sí, nos espero un mejor futuro lleno de ah, suerte. No te ch... preocupes, porque ya están haciendo unas capsulitas de tacos de pastor, de tacos de bistec, bueno, todo eso lo que era de antes, volverlo a sacar a, acá a la historia y pues volver a escuchar una música por acá en el 2085 de los caetes de Linares, ¿por qué no? Ok, son muchas preguntas que tuviéramos sobre el futuro, muchas, pero bueno, muchas. con estas que nos has respondido ha sido bastante interesante, te agradecemos, Gabriel, Gabriel, eh, tu nombre en el 2023 es Gabriel, pero en el futuro, ¿es el mismo nombre? En el futuro ya cambié, te Hola, llamas soy Gabriel. Gabriel, ah, Rockane. Gabriel Roquein, usuario 155. <risa> muy bien Y sigo como el gallo caballo ahí en el chat ah, bueno. Muy bien Gabriel Pues te agradecemos, te mandamos un abrazo Hasta 2085 Un abrazo Muy, muy especial a toda la legión A ti Andrea y yo la, Que estén muy bien, gusto en saludarlos Estoy aquí con, con mi novia Ah, tienes una novia ya Sí, ya tengo a mi novia aquí Se las presento Sí, sí. Acá en el futuro encontré a mi novio. Ok. quieren que la saluden? Nos está viendo en vivo. ¿Es sí. humana, es reptiliana, es Esa, un animal? ¿no? Es mitad humana y mitad reptiliana. Ok. Se llama Lía. Lía. Lía. Saluda a los Diles buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo oh. oh. oh, Muy bien, muy bien este, Mucho gusto, ¿No mucho gusto <risa> Dile, el gusto es mío El gusto es mío oh. muy bien, muy bien. Es que está Es un, está obedece, obedece es un androide cuando, cuando, cuando tú llegues a estar en el futuro O alguien de ustedes esté en el futuro sí. Podemos apañar Y podemos hacer que la mujer Esté controlada a oh. nosotros Uy, uy, uy, ya este... no va a haber problemas familiares, ya no va a haber, ya no va a haber tóxicas. Uy, bravo, no. el futuro es prometedor. Así que gracias, no. <risa> bueno, abril, felicidades y, y esperemos llegar al 2085 de alguna forma porque yo quiero ver todo eso. verdad no, no. Tienes que empezar a disfrutar todo lo bonito que está en este momento del 2085. Muy bien. Un, un consejo para este año nada más ya para finalizar esta llamada. Un consejo que nos des para este 2023. El consejo que les puedo dar es que, que se enseñen a perdonar con el que están peleados. Que se enseñen a, a a ver, a mucha, a toda la gente verla bien, que no peleen y que se alimenten bien. Ok. Gracias. Si gracias. no, no van a llegar al 2083 y no van a gozar de estos privilegios. Gracias, Gabriel. Bueno, ah, bueno Gabriel, Gracias por esa llamada. Saludos a Natalia. A Lía. a Lía. Lía. Lía. Adiós. Adiós, Bye. adiós. Adiós. Adiós, Lía. Bye. Bye. Bye. Pues, mira qué sorpresa nos acaban de... Yo, Natalia, como la muñeca. De... <risa> Oye, yo pensé que estaba jugando y no. No, no Todo eso jugando. fue realidad, todo lo que nos dijo. Ya, tengo... ya va a apartar la suya para el 2085. Dice Aniel Max, 25 pesotes ya se confirma la profecía de los superchats. Exactamente, Daniel Max nos vuelve a mandar otro superchat. Efectivamente, está haciendo realidad la profecía. Dice, yo quiero una de esas del futuro. Yo voy a apartarla Angel ya de una vez para cuando lo... Una mujer reptil, una mujer reptil una mujer androide. Reptil, sí. Mujer reptil androide que no es tóxica. No, pues así que gracias. O sea... Yo voy en mi Lorean 2085, <risa> dice, bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos eh, mensajitos. Eh, aquí tengo una historia, a ver, vamos a ver, vamos a revisar el WhatsApp, y si no... Yo tengo vamos, otras historias vamos también. Vamos directamente a las historias. Entonces, sí. muestra una historia y yo cuento. Sí, aquí dice... ¿Qué tranza, mi tío? Quiero contar la historia del gigante de la tercera sección del bosque de Chapulte, trepo. Pero llámame tú que no tengo saldo. Bueno, en sí la historia es de mi papá, era el poli, policía. Pero bueno, es que este es el gigante de la tercera... ¿Quieren escuchar la historia del gigante de la tercera sección o estamos con los viajeros del futuro? No, estamos, estamos hablando del tema. Este, entonces, deja decirle, este, a ver, vamos a... Vamos a saludos, Claudia García. Vamos que a ponerle me un saludos. mensajito aquí, hay okay, que ponerle... Hola, mi hermano, eh, sí nos gustaría que nos contaras esa historia, pero hoy estamos con viajeros en el tiempo. Sí. Pero en las siguientes transmisiones hablaremos precisamente de los gigantes, entonces me encantaría que nos pudieras contar esa historia del gigante de la tercera sección de Chapultepec te mandamos un abrazo, mientras tanto disfruta el programa ahí está, ya le mandamos a nuestro amigo que nos quería contar una historia pero era de gigantes ese, ese capítulo no es bien. hoy va a venir después. Muy bien, ¿tienes una historia? Vamos con las historias. Tengo una historia y te voy a mandar un video para que todos lo vean. Pero entonces se llama, viajó en el tiempo, anticipó una guerra contra robots y bombas atómicas. La señora se llama Clara y ella fue muy viral en tiempos pasados porque salió asegurando de que ella estuvo en el año 3780 y eh, volvió a ser viral de nuevo porque aseguraba que los extraterrestres la habían aducido y le habían dado un chip, no sé qué más cosas. Aquí ya les voy a contar. Dice, durante una entrevista de 22 minutos, Clara escribe el detalle, al detalle la supuesta máquina de tiempo que la habría llevado al 3.780. Según su explicación, se trata de una silla metálica con muchas agujas eléctricas que se inyectan a la persona que se sienta en ella. También comenta las sensaciones de la travesía, un dolor indescriptible como si tú estuvieras dejando tu cuerpo y te encontrarás en un viaje espiritual. Sin embargo, lo más increíble de su relato y lo que continúa siendo el eje central de los usuarios es que comparten comparten el video. Es el análisis de la viajera que hace sobre el futuro, un destino apocalíptico donde hay ruinas, edificios prendidos de fuego, cuerpos de personas, autos destruidos y otros objetos prendidos en una extraordinaria llama rosada. Según Clara, Toda esta destrucción habría sido ocasionada por una guerra de láseres entre la humanidad y los robots, que el mundo estará controlado por máquinas que matan a las personas. Estamos acostumbrados a robots que hacen café, pero en el futuro tendrá una inteligencia superior, afirmó ella. Y tengo el video para que. ¿Cómo se llama la señora que, Clara. que relató completamente la historia de Terminator? Exactamente. <risa> Clara, que, ¿de dónde sabes? ¿De dónde es? De Estados Clara, Unidos seguramente, sí. ¿no? Sí. Esa señora vio la película y después contó. Seguro, como que se. Seguro, como que se. No sé, algo le pasó en la mente que diría, wow. Sí, exactamente. Esta y señora se, Clara, se metió en el cuento de la película y. Tienes un video, pero ¿de qué es el video? Ella contando la historia de, de que hay en ah, el 3780 y todo, todo eso. Vamos a ver el video mientras tanto. Manda saluditos. Voy a. Me mandaste el link, ¿no? En, sí. En, en WhatsApp. Sí. Ok, vamos a ver, viajera del tiempo, qué interesante esta señora Clara que nos relató la película de Terminator, va a ser interesante, en el 3780, de dónde venía Terminator, de qué época, de qué año, si recuerdan, por favor pónganmelo en el chat, no recuerdo de dónde venía Terminator, vamos a compartir pantalla, Vamos a dejar de compartir y vamos a compartir eh, pantalla, ahora sí. Nos vamos a viajar a del tiempo y aquí la tenemos. Vamos a verla un momento para... Pues. El objetivo de nuestra misión era viajar al año 3780. Esta mujer dice que viajó hasta el año 3780. La citamos para una entrevista en un lugar no revelado y así podría contarnos su historia. Dice haber traído tecnología desde el futuro. Vean el video y saquen sus propias conclusiones. Hola a todos, mi nombre es Clara. No puedo decirles de qué país provengo porque eso me causaría graves problemas. Quiero hablar de algunos sucesos que ocurrieron en el año 2000. Cumplía con mi servicio militar y mi único objetivo era continuar con mi carrera. Mi historia se relaciona con el viaje en el tiempo. Para algunos de ustedes será más que una fantasía, pero les puedo asegurar que ya existe la tecnología y es utilizada con fines militares. Quizás sea un poco difícil comprender lo que estoy hablando, pero, Traten de entenderlo. Imaginen que el tiempo es una medida como el peso, la longitud y la profundidad. Es muy sencillo. Hagamos una comparación de la situación. Digamos que están nadando en el mar a una profundidad de dos metros. Fácilmente pueden ir más profundo. Lo mismo sucede con el tiempo si tienen el equipo y el conocimiento adecuado. Simplicidad. Es la única palabra que puedo asociar con el viaje en el tiempo. En mi opinión, el estilo de trabajo del navegador de internet de un avión es más complicado que separar el tiempo. No voy. O sea, mm -hmm. dice que es fácil. Yo quiero hacer énfasis en que hablo de viajar hacia adelante, es decir, hacia el futuro. Lo difícil es ir al pasado. Créanme, sé mucho sobre los viajes en el tiempo y viajar al pasado es prácticamente difícil. Yo diría imposible. Nuestro ejército no estaba capacitado para esa tarea. Hubo muchos intentos y grandes cantidades de dinero para eso. Para Connor, esta señora. Debo decir que hay otro problema para los viajes al futuro. El máximo de tiempo en el que hemos viajado es de 2,000 años, por lo difícil que resulta poder regresar. Es difícil regresar a un ser humano de ese momento. Nuestro ejército ha estado viajando por un buen tiempo. El objetivo era divulgar, encontrar nuevas armas y técnicas especiales para uso militar lo que convertiría a nuestro ejército en el mejor de todo el planeta. Fue así que en el año 2000 tuve mi primera oportunidad para viajar. Debía ir al futuro, al año 3780. Como había dicho, para el momento se requería que una vez estando allá, solo uno de nosotros podía regresar debido a la guerra entre los humanos y los robots. A diferencia de nuestros robots, cuya mayor habilidad es hacer algunas acciones normales, como preparar café, esos robots poseen una inteligencia y son capaces de tomar decisiones. En ese momento, los robots comprendieron que ellos podían desafiar de forma fácil a los humanos, y provocar una guerra en la que el ganador dominaría el mundo. Bueno, tenemos 20, son 22 minutos de esta entrevista que le hicieron a la señora Clara. Sí. Voy, voy a ponerle un tantito a la mitad y después ya al final, ¿no? Para ver qué más decía, pero si no, lo pueden escuchar o ver completo en YouTube. Vamos a escuchar un poquito más adelante. Con... Me parecía que estaba viendo a un humano porque tenía las líneas y las curvas en el rostro como una persona normal. David me dijo que los rostros de esas máquinas eran diferentes y cada uno era único y especial para ellos. Ellos piensan del mismo modo que lo hace una persona. Imaginen a un humano completamente cubierto de metal y con posibilidades ilimitadas. No, completamente Terminator, esta señora, eh, bueno, no la conocemos a profundidad, sería sí, interesante no. ver quién es, sí. dónde vive, por qué contó esta historia, sí. estos videos de dónde salieron, estamos hoy compartiendo historias, eh, eh, el tema de hoy no es una investigación a profundidad sobre cada una de estas historias, ni sobre viajes en el tiempo, solamente estamos escuchando las historias y platicando sobre lo que nuestro cerebro y nuestra capacidad alcanza a entender sí. sobre qué sería un viaje en el tiempo, eso es todo. Le, que... Yo les voy a resumir, ¿Sí? ella se volvió otra vez viral porque resulta que ella dice que cuando regresó ella trajo un trozo de piel de un robot, el trozo de piel del robot que ella habla es un chip que uno le puede sacar hasta un radio un... cualquier cosa sí. y lo muestra a las cámaras diciendo que eso es un pedazo de piel de un robo que ya trajo del 3780. Ok, interesante. Son, pues, la... Esta señora no la conocía, que no me, causa, lo... me causa bastante extrañeza. Yo uh -huh. estoy pegado todo el día a internet conociendo estos temas y no puede ser que algo así no, no, no lo haya conocido. ¿De cuándo, de qué año es esto? Vamos a ver el video. Es de... Eh... Desde hace cuatro años. Uh -huh. Viajé en el tiempo, trajo esa tecnología desde el año 3780. Dice esta señora. Le mandamos un abrazo a Oscar León que nos mandó 10 dólares. Y dice, Chale, Oxlack, yo quiero ser Terminator. Pues sí, sí. Está interesante esto. Y pues quisiéramos ser Terminator. Sí, yo también me gustaría ser Terminator. Sí. hasta la vista baby tengo otro que Ajá. ustedes decidirán si es coincidencia o viajera en el tiempo o algo extraño pasó ahí Sí. se llama la viajera del tiempo que google maps capta exactamente en el mismo lugar con 10 años de diferencia ah, caray, a caray caray cómo es esto explíquenos dice Leanne Cartwright, una mujer que ha sido casada por la cámara exactamente en el mismo lugar, con 10 años de diferencia, dando como resultado dos imágenes que parecen sacadas de una película de viajeros en el tiempo. Fue capturada por el coche de Google en, 2010, en 2009, en una esquina de la ciudad británica de Carlisle, ubicada en el condado de Cumbria. Y casi una década después, en el 2018, el mismo coche de Google Maps la capturó de nuevo en el mismo sitio exacto. Es como si estuviera congelada en el tiempo. Estoy parada exactamente en la misma baldosa del suelo y también tengo una bolsa en mi hombro. Es tan divertido, pero tan extraño. Entonces, pues está o interesante. Sea que cuando pasó la camioneta o el auto de Google Maps y va fotografiando las la calles a tomar en el mismo lugar, en el mismo sitio. Bueno, ahí te La, a... la, foto, la fotografía en el 2009. Sí. Ahí está la señora. Y después volvió a pasar el carro, ¿cuántos el años mil, después? En el 2018, diez años después. 10 años después vuelve a pasar. Sí. ¿Y la señora estaba en la misma esquina? En la misma esquina, te paso las fotos para que las veas. Esa señora es un fallo en la realidad entonces. Pero una cosa extrañísima, y hasta ella misma no lo puede creer, o sea, es... es que la captara en el mismo lugar 10 años después. Obviamente no con la misma ropa ni nada de eso, pero sí en el mismo lugar, en la misma baldosa y con una, una cartera en su mano. O sea, es, es, es extraño. O sea, ¿eso es, eso es coincidencia o qué? Oye, Fue extraño. ¿Qué eso sí extraño. es bien extraño. Uh -huh. Vamos a ver el, la fotografía que nos has mandado. Tal vez vivía cerca de ahí, pues es lo que yo pienso. Pero ¿no? entonces ella tendría que saber en qué momento, cuándo va a pasar el, el de Google Maps para pararse otra vez ahí. ¿Este es el, el primero, este del 2009 o el, el segundo? Eh, a, ahí te mandé una foto donde está las dos juntas ah, y okay. ahí dice, ahí dice, la primera es la de acá. Ah, la primera es la de la izquierda. Y La segunda es la de la, exacto. La de la derecha. Uh -huh. Está en el mismo lugar exactamente pero acá trae ya un vestido, trae una bolsa igual sí. en la misma esquina. Pero está parada en el mismo lugar. En el, o sea, el, mismo, en el lugar, mismo lugar, sí. diez años después. En el mismo lugar exactamente está igual. Eh, la perspectiva que tenemos de la cámara no nos hace ver idéntica a las fotos, pero si nos fijamos en el piso y la distancia del poste a los pies es exactamente el mismo lugar. Sí. O sea, párate en un lugar. Que pase el carrito este de Google Maps. Y bueno, ya, se <risa> te olvidó. John Piratón dice. Y pasen 10 años, a ver si, si coincides en el mismo lugar. O sea, que pase el carrito otra vez de Google Maps. Es, es, es... Dice John Piratón, pero no tiene cuerpo para ser del ejército. Esta ya es otra señora. <risa> no. la, la señora Clara era una, la que hablaba de Terminator, y esta es otra señora. ¿Cómo se llama esta? Esta señora se llama... No, ¿No dice? Sí, sí, sí, sí, sí Ajá. Se llama Lian Lian, oye, pues así se llamaba la novia de De Gabriel, que dijo? Dijo, estoy con mi, ¿Mi novia Lian ¿Dijo el mismo nombre? Sí ¿En serio dijo el mismo nombre? Sí, eso dijo ¿Verdad que sí, gente? ¿Verdad que Gabriel cuando llamó Dijo que estaba con su novia Lía ¿O Lía? ¿En serio? Sí, eso dijo ¡Ay, qué coincidencia! ¿Qué coincidencia, no? ¿Lía? ¿Lía? Sí, lo mismo, mira, dicen que sí dijo lo mismo Sí, Oye, ya no, ves Otro se... fallo en la realidad Otro fallo, otro fallo en la realidad ¿Es la misma? ¿Será la misma Esta señora que vemos en pantalla que es la novia de Gabriel en el 2085. ¿Sí? Es la reptiliana, dice José Reina. Exacto. Qué extraño. Qué extraño. Esto, ¿sabes? Mira, antes de que pasemos algo más, eh, regresemos aquí. Vamos a ver la foto. Pero qué extraño, ¿no? O sea... Esto me recuerda... Esto me recuerda a... A lo que sucedía en Truman Show, la película de... ¿Sí? de este Jim Carrey porque en Truman Show él era un, el protagonista de una serie de la vida real y él no se daba cuenta que estaba dentro de un set de grabación que era gigantesco y todos los que existían ahí eran dobles y todos los que, que eran dobles hacían las mismas actividades cotidianas todo el tiempo eh, pero él no se había dado cuenta entonces aquí lo que estoy viendo con esta talía que está en la misma parte 10 años después, fotografiada por este auto de Google Maps, es que estamos en una simulación y hay gente que está haciendo lo mismo todos los días, todo el tiempo, constantemente, sí, sí tú eres una, ¿tú eres una actriz, Andrea, no, no sé. Ya les platicamos cuando te encontré <risa> en una revista y que decía Andrea y no sé qué, y tú ocultaste la revista que la encontramos ¿Y en, cómo un, así, en ¿no? un mercado de pulgas, ¿verdad? Sí. Encontramos la revista donde sí. tú salías en portada, ¿verdad? Casi me casi me, me, me averiguo si es sí. realidad o no, pero pero no. Esto está raro. Sigue pensando está, que es, está raro. Que es la lo realidad. De viajes en el tiempo, la realidad uh -huh. y todo esto. Este caso tampoco lo conocía esta señora. No, Lía. me sorprendió sí, porque bueno, eh, tendrá su rutina todos los días, pero para que el carrito de Google Max coincida, sí. O sea, la señora no de... la agarró pasando la calle, no la agarró haciendo otras cosas, no, exactamente parada ahí. Sí. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? O sea, ¿y qué coincidencia de que el carro de Google Maps en, en el 2009 pasó a una hora? Y estoy Exacto. seguro que en el 2018 pasó a una hora diferente. Sí. Dice Eddie Herrera, Oxlack se dice que en el mundo tenemos un doble que si nos lo topamos, los dos morirían. Luego hablaremos de estos, eh, este fenómeno del alter ego o del, ¿cómo se dice en alemán? El, el del doble maldito. Eh, ese, sí. El doble maldito. Eh, uh -huh. Sí, ya no me acuerdo cómo se dice, a mí me gustaba mucho decirlo, ya no lo recuerdo por este momento, pero el doble maldito, ese será otro tema. El uh -huh. doppelganger, gracias, uh -huh. niño polilla, sí. gracias. Dice, igual los autos de Google tienen sus horarios, sus horarios de ella es a las 8, igual el auto pasa por ahí a las 8. Imagínate 10 años, esta señora hace lo mismo durante 10 años. ¿Qué tal si ese día se enfermó? ¿Qué tal si ese día salió más tarde? ¿Qué tal si ese día andaba de vacaciones? Sí. O sea, justo, justo en el justo momento sucedió aquí. lo mismo, ¿no? 10 sí, sí. años después. Pero es que no, o sea, lo, lo, lo increíble es que ella está exactamente quieta, parada y o sea, no, no pasando la calle, o sea, nada, o sea, sí. la ¿Y fotografía en el, mismo, en el lugar. mismo lugar. O sea, incluso podría haber estado más a la derecha, sí, más sí. a la izquierda, sí. pero no, está exactamente en el mismo lugar. Uh -huh. wow Sí. Interesante. ¿Y por qué dicen que esta es una viajera en el tiempo? Pues yo me imagino que porque dicen que está parada y quieta y... Ah, o sea que... Ahí se aparece casi sí, como, se aparece un fantasma, como un ¿no? fantasma, ¿no? Sí. Como Como que ahí se va al, al pasado y ahí regresa en el sí. futuro, como si fuera. Sí. Sí. ¿Cómo? A mí me parece es coincidencia de que. Pero qué coincidencia, eh, ¿no? Sí, Tan tremendo. Extraña. O sea, bueno, la primera vez, bueno, le tomó la foto, ya, adiós. Pero que diez años después otra vez el carrito de Google Maps la tome otra vez en el mismo lugar, eso ya es muy, un, mucha coincidencia. O sea, ya es una cosa que uno dice, no. Dice Imposible. Carla Galaviz ha de ser la de la canción de Arjona y la rubia para el taxi, siempre a las 10 en el mismo lugar. Aquí ¿Sí? dice este Isaac, quizás sea una cariñosa, miox quizás sea una cariñosa pues, bueno, que, que se hace sí. su esquina pues, sí. puede ser. para que para que haya pasado el carrito de Google más, te, tenía que estar parada y siempre sí sí puede ser una pero cariñosa dudo, ¿verdad? <risa> dudo que la mujer durara ahí todo el día todos los días hasta que el carrito de Google más pasara una segunda vez o sea no imposible sí. si fuera la señora uh -huh. en Latinoamérica todos dirían ah pues es una cariñosa sí, sí, sí. y está siempre parada uh -huh. en la misma esquina uh -huh. pero como es fuera Está en un país europeo Ah, no, sí. la señora, qué coincidencia ¿no? Sí, sí, sí, pero, pero ninguno dijo eso Si fuera Latinoamérica Ah, la señora es una cariñosa Que se para ahí siempre en la misma esquina uh -huh. No, pues extraño Va, sí, Habría extraño. que ver de Google Maps eh, Y ver las fotografías De, por ejemplo, en las esquinas Donde ustedes sepan en sus ciudades Donde se paran las cariñosas Y ver tiempo después si sigue ahí en las mismas Y pues podríamos hacer el mismo efecto Sí, ¿verdad? sí, sí, pero, sí. Sí, las mismas cariñosas con, con atuendos sexys estarían ahí sí. en las esquinas. Sí, pero me causó, me, me pareció impresionante para mostrarles si eso. Está, está interesante. Sí. Acá tengo un caso que se llama el de Hakan, eh, el viaje de Hakan, que viajó por un agujero negro. Este caso, se los voy a, a ir platicando, eh... Sucedió que este Jacán Nordbist abrió un portal o un eh, agujero de gusano cuando en su casa había una gotera. Había una gotera y él tratando de reparar la gotera, eh, pasó al fregadero y decidió pues arreglarla él mismo. Y dice que cuando se metió abajo del fregadero había una luz extraña, una luz, un orificio, algo que estaba ahí adentro, y que él se fue por ahí, y que entonces viajó hacia el año 2042. Cuando va, viajó al 2042, eh, se llevó a la sorpresa de que se encontró con él mismo, siendo él mismo, pero pues más, más, este, más viejo, ¿no? Dice, tras la sorpresa de ambos, Hakan le hizo muchas preguntas para verificar si realmente era él mismo. Lo raro era que él conocía todo sobre mí, dice Hakan. ¿Dónde escondía mis cosas? ¿Cuándo estaba en mi primer año? ¿Y cuál fue la puntuación en el partido de fútbol contra el Basho Norra en el verano de 1988? Él lo sabía todo hasta teníamos el mismo tatuaje, mm. aunque el de él ya estaba algo descolorido, indicó el sueco, era sueco esta persona, y tenían el mismo tatuaje, tanto el que se metió por el agujero de gusano, como el que ya estaba viejo en el año 2042. Dice, en su blog, Khan expresó que él, él mismo, me habló un poco de las cosas que sucederán, pero no mucho, y le prometí no contárselo a nadie. Sí grabé un poco del encuentro en mi celular. Desafortunadamente, la calidad no es tan buena, pero es lo que tengo. No me importa si la gente piensa que soy un mentiroso. Sé que no lo soy. Tuvo un encuentro conmigo mismo en el futuro y estuvo bien. Es todo lo que sé, redactó Norbitz, aportando como prueba su video casero filmado en su celular. Tenemos aquí una fotografía de él y tenemos también el video donde muestra... Eh, el tatuaje que tiene él mismo en el futuro, que es lo mismo vamos a reproducir el video y vamos a verlo aquí en el stream ya, viajó al futuro y se encontró con él mismo, esa historia me gusta harto ¿está? ¿Está? ¿Ya, la, sí. ¿ya la conocías? sí, y vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir ahora Sería chévere encontrarse con uno mismo. Sí, ¿te gustaría encontrarse contigo mismo? Sí, a mí misma? sí me gustaría encontrarme conmigo misma y, y, y, y, lo, y el conocimiento que tengo ahorita, decírselo a mí, yo... De, ah, pues de es que pasar. no se vale eso, eso no se vale, eso es trampa. Ah, ah, no, sería chévere eso. Pues eso es trampa. Porque uno, uno puede decir, no hagas eso, mira que va a pasar esto, no hagas esas cosas, haz estas otras, uff. eso ver. sí me gustaría. No, eso es trampa, estás... Siendo ventajosa con, con a todos los Pero demás sí humanos del mundo. Vamos a ver aquí el video que tomó este sueco de sí mismo en el futuro. Ahí está el video del encuentro. Ustedes pueden notar que en el mismo brazo tienen el tatuaje. Y eso es todo lo que grabó. Ustedes, ¿qué opinan? Vean cómo alguien los está grabando. Yo digo que es el papá y un, el hijo, ¿no? Yo no me creo esta historia de o que pudo viajó. pudo haber tenido un hermano, un hermano, bueno, un, un hermano más joven o un hermano gemelo, no sé. Pero sí se ve, o sea, uno sí se ve más viejo. Uno sí se, Pero se ve igualitos, ¿no? Sí, sí uno se sí parece. Uno sí se ve más viejo que el otro. Pero, a ver, eh, quiero pensar, eh, no sé en qué año estaba esta persona. A ver, aquí dice que estaba en... Bueno, dijo que viajó hasta 2040. el 2042. Pero ya estaba pelón desde, desde siempre ha estado pelón. Entonces, ¿por qué no tenía pelo? ¿Ustedes qué opinan? Ay, ya se me perdió. Esto, esto. Yo creo que era el papá o algo así. Porque sí se parecen. Tienen la misma nariz, mira. Uh -huh. Tienen similar sonrisa. Y el tatuaje, pues, ahí lo vemos. Sí. O sea, pero... Que yo creo que si te encuentra tu yo del futuro, ¿no se va a espantar o no se reconocería al principio? Yo creo que uno sí se reconoce a uno mismo, pero uno se asustaría. ¡Ay, oh, fíjate que sí, sí se espanta o sea, uno! Uno mismo se espantaría, claro. Eh, mejor esta historia la platico en el doppelganger, porque en una sí me espanté. Eh, cuando vi a uno que es igualito a mí, idéntico. ¿En la tele? Sí que lo vimos, ¿tú sí. te acuerdas? No nos cuenta, lo cuentas. No sí. Dije, oh, oye, sí. sí, te toca hablar de eso. Esto y es hay so que bien. buscar ese video. Sí. Y sabes que cortamos el fragmento y lo mostramos aquí. Sí. Porque neta es igual, ¿verdad? Exacto. Es tú. Soy yo, pero el peruano. Unos años atrás. Es lo mismo. <risa> unos, unos años atrás, sí. Sí, Exacto. sí, sí. Sí, eso lo vamos a hablar mejor en, en el en el. Sí. En el otro y tú te, te espantaste. ¿Sí? Pues es que sí, si es como un, un impacto ver sí. a alguien que es igual a ti. Uh -huh. Eso está muy extraño. Eso fue muy raro, eso fue muy raro, la verdad. Ya se los mostraremos. Y hablando de este viajero en el tiempo, pues primero que iba a reparar una gotera bajo el fregadero. Se mete y se pues encuentra un agujero ahí extraño, una luz que sale se mete a esa luz y sale en un sitio donde se encuentra a él mismo pero en el año 2042 se platican cosas y se regresa por donde vino yo me quedaba un ratito no sí yo me quedaba o un ratito, uno graba un poquito más o grabas un poco más o uno graba hablando sí con él no sé pero sí fue muy rápida como el video no sé sí sí sí yo no sé les digo, todos estos casos son interesantes, no los he estudiado a profundidad, no los he investigado, por eso son las donaciones y los superchats, para que yo tenga tiempo de investigar, de eh, saber qué son, si son reales, si no son reales, si lo hicieron para algún comercial o etcétera. Pero por eso tengo, necesito tiempo para investigación, y por eso son los superchats. Que les agradecemos inmensamente pero hoy los traemos como historias no ustedes solamente escuchen aquí no afirmamos nada que sea verdad o que sea falso simplemente compartimos Sí. tengo otra historia muy muy buena a mí me gusta muchísimo y yo creo que la mayoría la deben conocer y es la viajera la que dicen que es la viajera del, en, en el tiempo de la película de chaplin de 1928 Ah, ok. Aparece lo que podría ser una mujer hablando por su móvil, muchísimos años antes de que esto se inventaran o de que hubiera señal para poder hacerlo. Lo del 5G no se destilaba mucho entonces, pero aquí, aquí ya te paso la, el video que uh -huh. es cortico. Sí. Que me gusta muchísimo. Sí, el, este video se hizo famoso porque lo comenzaron a compartir como una viajera en el tiempo en una película de Charles Chaplin. Me parece que incluso estas películas eran, eran de cine mudo y se ve una escena donde una mujer aparentemente lleva un teléfono celular. Sí. ¿Cierto? Uh -huh. Algo me que gusta no... mucho es por lo antiguo y que sí se ve que ella pasa caminando con la mano así, pero, pero es, es in increíble, increíble. Y todavía pues no se sabe qué sea, pero sí. Vamos a compartir pantalla para mostrárselo a la gente que nos está viendo en las diferentes redes sociales y para la gente de Spotify pues eh, escuchar la descripción de este video, espero que lo hayan visto si no, les recomiendo que vayan a ver eh, el video en YouTube y que tiene por nombre precisamente Charlie Chaplin's Time Traveler. Me encantas porque miras o sea, pareciera que verdaderamente estoy agarrando algo ahí. Yo no sé si pronuncié bien, pero así así lo encontramos el, circo, Vamos el a ver. circo el circo sí ahí estamos viendo la escena donde hay una cebra es un circo está un elefante vemos gente pasar pero hay una señora que va con la mano en el oído y lleva un objeto un objeto que parece oscuro y parece incluso que habla uh -huh. sí, ella, sí, ella va gesticulando, ¿verdad? Exacto, o sea, no es solamente que vaya llevando el eso ahí, sino que ella voltea, mira, está hablando. Está como, sí, como hablando, y lleva algo como ahora lo solemos hacer cuando sí. hablamos por teléfono en la calle. Porque uno dice, bueno, estaría hablando con el señor que va ahí, pero no está cerca al señor. Sí, no, no, no. Entonces no estás va sola, sí. Va, estás, está hablando, es, eso no lo podemos negar. Sí. La señora lleva algo, un objeto, que se coloca en el oído y a la vez habla, y en esa época, pues, yo hice este video en su momento, fue 2008, final de 2008, principios de 2009, y pues mi conclusión fue que, que tenía un aparato sobre la sordera, había unos aparatos que, que se ponían en los oídos para escuchar, pero... Eso fue mi dictamen, ¿no? Lo que podía pensar, porque yo no creía que esto fuera un viajero en el tiempo, ¿no? Que de pronto apareciera alguien con un celular. No me lo creo. Entonces, dando alguna razón o explicación de esto, mencioné y, e investigué sobre los objetos que utilizaban para, para poder escuchar en aquellas épocas. Y, bueno, descubrí ahí algunos objetos. Vamos a volverlo a poner. Pero la que la parte en donde se le ve ella hablando no la pude no la pude explicar. No, ¿no? ¿puedo explicar? Obviamente, cómo va sola objeto, hablando. Sí. Uh -huh. Puedo explicar el objeto que a lo mejor trae esto, pero el que además esté hablando eso sí. Sí. Ya no pude contestar el por qué hablaba sola, porque sí. se ve que como que habla sola, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces uno dice, pues en ese tiempo que vaya hablando así solo, o sea, se llama, creo que se llama trompetilla auditiva, las que vendían en aquella época. Sí, sí, exacto, sí. Una trompetilla auditiva. Pero aquí el problema y el punto es eso, de sí. que habla, ¿no? que sí. Se ve que gesticula. Sí, sí. No, y se detiene. O sí. sea, como que, a, o sea, mira. Dice Enrique Díaz, sí es real, pero es un teléfono inalámbrico de la marca Dunlop. Eh, no, en el 1928. ¿Era en 1938 esa película? Sí. No, sí, sí, sí no, no, no, no hay, no había teléfonos. No, en ese, ese tiempo no había No, y aparte menos para, para gente, sí. para cualquier civil. El, el teléfono o el celular o el teléfono inalámbrico se inventó para, las teleco para, la, tele para la comunicación de los militares sí. usado en guerras. Uh -huh. eh, aquí era 1928, ni siquiera la primera sí, ya la primera guerra ya había pasado sí. la primera guerra mundial, pero eran unos aparatotes estos, sí, no, no, estos eran radios grandes. que usaban eran uh -huh. grandísimos y aquí se alcanza a notar que lo cubre con su mano, por completo sí dice Edwin yo creo que es un monedero y se está tapando y, se, y trae un chicle <risa> sí, sí, puede ser, es un monedero, se va tapando y trae un chicle bueno, sí era un Xiaomi, dice Carlos B, los radios de comunicación, era Entonces, una caja grandísima, exacto eso, Ese, este sí me gusta muchísimo es eso, porque lo deja uno con la incógnita del de por qué o sea, por qué va así moviendo como sus labios así sí. y queda uno como pensando este sí me gusta bastante. Pues ya si se trata de desmentir con hipótesis, pues podríamos decir exactamente lo que nos dijo nuestro amigo. Es un bolso, es un monedero, se va cubriendo la cara y va mascando un chicle. Sí. Sí. Bueno, yo sigo hasta el momento, sigo negando que esto sea una viajera en el tiempo. Eh, me parece que en aquel 2009 donde surgió esto, me acuerdo que era 2009 o 2011, esas dos fechas me vienen a la mente. Eh, me parece que este de Chaplin se hace viral, y comienzan más personas en Estados Unidos principalmente a buscar en películas antiguas algunos otros, eh, algunos otros viajeros en el tiempo, entre comillas, y de ahí salen algunas fotografías, por ejemplo, que después se las adjudica el llamado John Titor. Que, mm -hmm. ¿Tú traes a John Titor? bueno entonces sí me ah, iba a traer pero es el más pues, famoso, pareció, ¿no? sí. muy común sí. muy común exacto sí sí entonces ahí es donde surgen como estas fotografías de que fueron utilizadas para el tema o el caso de John Titor el viajero en el tiempo el soldado del futuro dice Imura Batsusai. Eh, el caso de John Titor es es igual no a Terminator, sino igual a Soldado Universal. Sí, <risa> Soldado Universal. Sí, si sí. sí, la señora eh, esta había platicado la historia de Terminator, el de John Titor es hablar la película de Soldado Universal. Es, es eso. Dice, pues, ¿qué, qué pasó, Luis? Pongo sus, sus mensajes, sus comentarios ahí en pantalla. Nadie ha llamado a contar historias. Sí, que llamen, que llamen sí. y cuenten sus historias, sus anécdotas. Aquí alguien nos escribió y dice lo siguiente, vamos a ver, eh, señora, de la señora que viajó al futuro, Titanfall 2, viajes en el futuro, no sé de qué sea esto. Aquí tenemos unas imágenes que nos han mandado, vamos a ver si son también de viajeros en el tiempo o qué es esto. Ah, ya, ya, ya, estos son, estos, son, la novia reptiliana androide no tóxica, la novia reptiliana androide no tóxica. Ah, mira. Si sí, es, es, es, es Akira, Sí es parece extraño. que es los dibujos de Akira, así. Ah, dice es Yandro, dice es mío, ponlo. Vamos a ver el video de Yandro, pero Yandro no le puedo dar clic. Ah, ya le puedo dar clic. A ver, vamos a ver si Yandro no puso otro video de, ¿cómo se llama? Queen, Ay, Queen, qué? Queen no me acuerdo. Este, si, sí, seguramente, ah, sí, sí lo puso, se sí lo puso, mira. Es Spartan, ah, Spartan Queen este ah, sí Spartan Drag queen, Spartan drag queen sí, <risa> tenía que salir este Alejandro, ¿sí es Alejandro? Yandro, sí. Yandro, con su con su video de Spartan, parece que lo ¿eh? ve bastante, ¿no? Parece que o sea, o parece que es él y que se hace publicidad, ¿no? <risa> O sea, Esas. este Yandro es Spartan Queen, Spartan Queen, ¿cómo se llama? ¿Cómo decía yo? Spartan Queen. No, Spartan... Bueno, ahí, ahí me podrán recordar. Pero bueno, yo creo que es él haciéndose autopublicidad, ¿no? Porque siempre, siempre lo tiene que mencionar. Vamos a, a ver... Este... Según cómo hable el personaje ahí, ya descubrimos si es el Yandro Vamos no. a ver si es Yandro. Aquí vamos <risas> a ver la pantalla. Por su tono vamos de voz. A por su tono de pantalla. Spartan, Spartan Drag Queen, Spartan Drag Queen era como yo le llamaba, uh -huh. Spartan Drag Queen, vamos a verlo, autopublicidad ya nos descubrimos, publicidad? él es Spartan Drag Queen, vamos a escucharlo, Spartan Drag Queen, presenta, ¿Qué tal Spartanos? les habla? Y ya nos encontramos jugando Titanfall 2, el cual la verdad es que el, el, la historia que ahora le pusieron el, eh, está muy bien desarrollada, la verdad es que me ha gustado bastante, salvo pequeños detalles de estar en el mismo lugar tratando de sobrevivir y que pues bueno, hacen pendejadas como, como, este, como meterse en pedos, pero bueno, está, eh, me, me ha gustado el concepto que están manejando en este momento, por ejemplo, ahí ya eh, recuperamos los datos, Estamos hemos estado buscando al Capitán Pedorro, ya encontramos al Capitán Pedos, y pues, bueno, le encontramos que está atravesado del techo. Esto eh, no, me hizo pues, recordar... Sí, muy, muy profundo, Spartan No ¿sí? Oh, sí, a ver, vamos a ver. Nunca terminó, eh, que te permitía el viaje en el tiempo, pero realmente ellos no buscaban el viaje en el tiempo con este proyecto Filadelfia, sino que se buscaba con eh, tecnología de quién creen. Pues claro, del único y del misterioso físico ingeniero eléctrico, este padrecito Nikola Tesla, cuya historia está verdaderamente rodeada por eh, mitos sobre los inventos que había desarrollado y que fueron ocultados por intereses comerciales. Lo sabemos perfectamente, por eso este hombre eh, terminó loco en un manicomio pobre y súper jodido, ¿sí? siendo una de las mentes más brillantes de... No sé, ya fue suficiente... Eh. Yandro, no no sé, no, no me atrapó Spartan Drag Queen. ¿Te atrapó Spartan Drag Queen? No. No, ¿verdad? Como que... Bueno. Como que no, no, la verdad, no, no atrapó Spartan sí, Drag Queen. No. O sea, y si me voy a informar con él, eh, no va al punto y luego estar viendo un videojuego, no sé, como que no es de mi época, pues no me atraparía. Entonces... Pues estaba hablando del proyecto Filadelfia para que no pueda, para que no veamos el video mejor se los cuento yo ese experimento Filadelfia eh, no trata sobre viajes en el tiempo sino que eh, trata sobre eh, la teletransportación y ese tema del proyecto Filadelfia lo podemos abarcar en otro que sea sobre sobre teletransportación porque es un, un tema interesante y bastante impactante la historia de ese barco y de sus tripulantes, pero no tiene que ver con el viaje en el tiempo en sí no, sí tiene que ver con la teletransportación mm. recuerden que la teletransportación fue acuñada palabra acuñada por Charles Charles qué Charles. de Charles el, el libro de los de los este... Ya estoy como tú que se me olvida todo. A ti se te olvida más que a mí. Charles. Eh... Charles Gesto, ¿no? No. No. <risa> que Char, eh... Este, Charles Ford. Charles Ford. Que Charles Ford, sí. sí. Es que yo cuando digo Charles, no se me viene a la mente el apellido. Si digo Charles, sí. Ah. Pero está mal dicho Charles. Sí. Pero si digo Charles Ford, sí me lo, sí me acuerdo. Pero si digo Charles, Charles. Ah. Charles Dickens, dice sí, sí, Alejandro <risa> Castro este yandro eh, no, no te sientas mal por spartan drag queen no este no me atrapó no me atrapó Se, seguramente sus eh, videos los hace a menos mientras estés jugando y lo estás escuchando pero así como para ver cómo juega y escuchar la historia no no me atrapó sí. charles darwin dice Wilson. Charles Darwin. Char Charles Lee Ray Charles Chaplin <risa> Charles Lee Ray <risa> Charles Chaplin No Ox, tú Char le preguntas Chaplin. más allá que ella a ti Sí, no, no, discúlpeme Yo no era así, la gente que me ha conocido A lo largo de estos 15 años eh, Notará que yo no era así eh, de Un tiempo para acá Se me complica hablar Se me olvidan las palabras Se me olvidan las cosas eh, Pues no sé yo creo que sí es parte del problema que tengo. Sí y, sí. y es horrible, es horrible que se le olviden las cosas. Mi mamá pues sufre de lo mismo. Se le olvidan las palabras o, o el nombre de las palabras. Entonces yo no sé qué pase, pero yo creo que puede ser por la ansiedad, por el estrés, por eh, sí, inclusive, si todo esto que tengo. Yo estaba yo leyendo puede sobre lo que tú tienes. Uh -huh. Y sí, si sucede eso. Y más sucede cuando están tomando medicamentos también. ¿También? Sí. Ah, a mí me, me cuesta mucho trabajo el poder hablar y hablar seguido, porque me preocupa eso cuando doy mis conferencias, cuando estoy transmitiendo, cuando sí, quiero sí, hablar sí. sobre un tema en específico, Me es muy difícil retener información, de estudiarla y retenerla, y después de decirla. Entonces... Sí. Es, es difícil, espero que me comprendan toda la gente que me está viendo, que seguramente no les causa problema, pero a la gente que me escucha en Spotify, que, que de pronto van a estar escuchando estos podcasts, uh -huh. sí sentirán como que me tardo en decir alguna palabra o repito mucho algo, porque estoy buscando la palabra y no la encuentro en mi mente. Así que una disculpa, pero ahí lo hacemos con mucho cariño. Gracias a todos ustedes. Ox, no prestes cosas, ni dinero, luego se te olvida quién, Sí. Que, les voy a decir algo, pero yo compro mucho por, por grupos de Facebook, compro mucho, y después ya no sé si me lo mandaron o no me lo mandaron, o qué, con quién hablé, ni nada, entonces también es un problema que he tenido, de que no sigo las cosas que compro, no encuentro los mensajes, no sé qué compré, etcétera, me pasa. Eh, se le olvida a mi cumpleaños... ¿Qué más? Es el 17, 15. 15, mamá. 15, ok. 15 de... Octubre. ¿Agosto? Sí. Ah. ¡Eh, uh! ah, ok, ok, ok. <risa> Hagamos fiesta. Uh! Dice, yo iba a decir, octubre no, el que no es octubre, ¿ah? entonces es agosto. 15 de agosto, ok, Muy ok. Bien. Me acordé, me acordé pero si sabías es que para uno eh, para fortalecer la memoria a los que sufren de Alzheimer y, y todas las cosas así, las tuyas y todo eso uh -huh. dicen que hay que fortalecer la, el cerebro y evita todas esas cosas, es pintando haciendo alguna manualidad uh -huh. eh, aprendiendo un instrumento musical, o sea algo uh -huh. que, que te haga mover el cerebro en esos ratos así como como libres y verás que no, no se olvidan las cosas. Bueno, lo que yo siento, antes de que sigamos con el, el, el programa y el tema, eh, no es que sienta que mi cerebro no es usado, sino que siento que... Mucho. Como que lo uso mucho y entonces se trompican las cosas, se me trompican, ¿no? <risa> yo ya voy avanzado en lo que pienso y, en lo que, y no va el tiempo de lo que hablo. Entonces, yo voy como como la ansiedad, es como eso, eso de la ansiedad. Por eso. Que uno la... va en el futuro y no en el presente. Por eso. Esas cosas hacen relajar la, el cerebro. Ah, ok, ok. O sea, okay, para okay. tú pintar, si te has dado cuenta cómo yo soy de, de delicado, o sea, me detengo, mm. lo mismo la música, todo espacio, eh, eso es para mm. que desaceleres el cerebro. Ah, hombre, eso es lo que me pasa mm. a mí. Exacto, exacto. Ok. Ok, sí. Si sí, es bueno se trompican, dice Lizette Martínez. Sí, dije bien, ¿no? Sí, sí dice trompicar, ¿no? Él dice Donnie Jep, no Johnny <risa> Lee. Donnie <risa> eh, Jep. <risa> eh, y muchos otros. Una sí, vez íbamos a ver la película La lista de Schindler y no dijo La lista de Schindler, sino La lista de Children. <risa> la lista bueno, de yo Children. Yo <risa> me río porque siempre confunde todas las palabras. Y yo tengo que descifrar, ¿no? Ay, sí. me muy chistoso. Muy chistoso. Sí. ¿Así? Ya. sí Bueno, ya luego hablamos de ese tema Vamos a seguir con los viajeros en el tiempo Estamos viendo de personajes que vienen del futuro al presente uh -huh. Me sí. gustan más a mí las historias de los que se van al pasado que Pero hay pocas, creo que hay, hay pocas, pocas historias que sí, van al pasado Sí, porque yo estuve buscando eh, viajeros que, que vayan al pasado Pero no, no me aparecen son creepypastas. Creepy pastas. Que van a pues pasar. No. Sí. sí, eso, casi todos los que hablan de viajes en el tiempo son de que vienen del futuro. Bueno, sí. a, a, a comparación a, Bueno, al contrario de Sergei Ponamerenco, ¿no? Sergei, ¿tienes a Sergei? Ponamarenco, sí. Ponamarenco lo traes? No. No, ah. pero eh, cuenta la historia, cuéntala. Aquí lo vamos a. Yo busqué y él sí existe, ¿no? Sí, mira, dice Sergei Panamarenko apareció en el 2006 en Ucrania con un pasaporte de 1950. Fue un viajero en el tiempo. El 23 de abril del 2020, 2006, residentes de Kiev, Ucrania, reportaron la presencia de un hombre desorientado y que parecía perdido. Se trataba de Sergei Panamarenko, un viajero del tiempo. La policía se acercó para ayudarlo, pero al pedirle su identificación, ...Sergei mostró un documento expedido por la antigua Unión Soviética, fechado en 1950. Portaba ropa de esa época, pero en excelentes condiciones. Cargaba una vieja cámara y preguntaba por una calle que ya no existe. Los agentes pensaron que se trataba de un enfermo mental. En consecuencia, lo condujeron hasta una clínica en donde un psiquiatra lo entrevistó y filmó sus respuestas... Aparentemente los relojes se paraban cada vez que Sergei entraba a la oficina, allí contó que solo había salido a tomar fotos el 23 de abril, pero de 1958, cuando de pronto vio un platillo volador bastante extraño y de la nada todo parecía haber cambiado. El viajero del tiempo argumentaba que las pruebas se encontraban en la cámara fotográfica, así que las fotos fueron reveladas y lo que hallaron dejó atónitos a todos. Primero, el rollo que Sergei Ponomarenko había usado aparentemente dejó de fabricarse en 1960 y era inexplicable que se hubiera conservado también debido a que el material no podía durar más de 20 años. Asimismo, las fotografías mostraban la antigua ciudad de Kiev, el retrato de una bella mujer y al propio viajero en el tiempo vestido exactamente igual a como lo encontraron el 23 de abril del 2006. Pero lo más sorprendente es que una de las imágenes revelaba el platillo volador, tal como lo había descrito. Sin tener muy claro cuál sería el siguiente paso en la investigación, el psiquiatra lo mandó a descansar. Las cámaras de vigilancia de la clínica captaron a Sergei ingresando a la habitación, pero nunca lo captaron salir de ella. Las ventanas del cuarto estaban enrejadas y aún así, este desapareció sin dejar rastro. Tiempo después, las averiguaciones dieron con que sí había existido un Sergei Ponamarenko en 1958, pero se le había reportado como desaparecido en los años 70. Incluso la casa donde dijo haber vivido también existió, solo que para el 2006 ya había sido demolida. Lo curioso es que el viajero del tiempo fue encontrado cerca de esa misma calle. Por otro lado, se logró contactar a la mujer de sus fotos, de nombre Valentina quien dijo que Sergei fue su novio y tenía planes de casarse con él. Además, mostró más fotos de ellos juntos. Durante muchos años, la historia de Sergei Ponamarenko fue dada por cierta gracias a la amplia evidencia presentada en documental ucraniano. Se sabía que el presunto viajero del tiempo había nacido el 17 de junio de 1932 y que tenía 25 años cuando de la nada apareció en el 2006. Sin embargo, recientemente se dieron a conocer algunas inconsistencias en el caso, como por ejemplo que la Cámara de Vigilancia apunta a que el 23 de abril del 2006, cuando Sergei fue entregado al psiquiatra, era miércoles. No obstante, revisando el calendario de ese día, en realidad era domingo. Asimismo, aunque Sergei Ponamarenko afirmó haber nacido el 17 de junio en el documento presentado, se señala que fue en marzo. Además, el distrito que habría emitido la identificación no existía en 1950, en cuanto al rollo fotográfico, este no es mostrado en el video, por lo que no es posible verificar que haya sido descontinuado. Por último, se presentó una supuesta foto de Sergei Ponomarenko a los 46 años en un futuro que no era 2006, sino más adelante y frente a Kiev, con construcciones que aparentemente aún no existen. Pero distintos expertos apuntan a que los edificios fueron photoshopeados, así que no hubo un Ponomarenko de 46 años. Es decir... Si ustedes me apoyaran con Superchats y tuviera todo el tiempo del mundo, ya hubiera investigado este caso porque a mí se me hace igualmente increíble. Sí, increíble. Este hombre aparece en el 2006, lo llevan al psiquiátrico, le hacen una entrevista, muestra a la cámara con el rollo, sacan las fotografías y está el OVNI o la nave este discoidal que él describe, que fue la que vio en una de las esquinas de la calle donde desapareció y que lo llevó hasta ese 2006. ¿Qué quiere decir esto? Que una nave extraterrestre lo llevó de un tiempo a otro, lo mandó al futuro, que en ese entonces, pues sería el 2006 nuestro presente. Uh -huh. ¿Cómo ves esa historia? A mí me encanta la historia. Está buena, me gusta, sí, buena. Me gusta la historia. Y creo que por ahí habían imágenes de la cámara, ¿no? Está bien documentado, sí, hay una entrevista uh -huh. también con él en, en video ¿Sí? y las fotografías. Sí. Es, este caso se ha desarrollado más en el ámbito de la ufología, precisamente porque están las fotos del, del disco volador y de que sí. él narra que vio esta nave y que de pronto pues se encontró en el 2006. Y pues, según la historia, cuentan que en el, dos, en el 1970 él había desaparecido. Eh, aquí nos lleva a preguntarnos, no sabemos si esta historia sea verdadera o falsa, pero sí nos preguntamos, las personas que desaparecen como Jacobo Greenberg y que en la tarde estábamos escuchando sí. sobre él, ¿se habrán ido a otro tiempo, por ejemplo? Y no pudieron regresar, quizás. Exacto. Uh -huh. Y no pudieron regresar. Uh -huh. ¿Se habrán ido al futuro? Al futuro, porque casi siempre es al futuro, ¿viste? Sí. No hay como alguien que vaya al pasado. Todos, en el tiempo que estén, lo que hacen es ir al futuro. Sí. Puede ser nuestro presente, puede ser un futuro, pero no hay hacia atrás. Como lo decía la señora esta también. Sí, aquí, que era difícil. Que estaba como loquita. Y que que nos estaba como narraba, loquita. Que nos narraba lo del de Terminator, pero también decía que era difícil el viajar al pasado. pasado gracias a Wilterino que nos mandó cuatro mil pesos colombianos, Wilterino gracias mi hermanazo, gracias. te mandamos un abrazote hasta Colombia, gracias por apoyarnos, tus, tus paisanos nos Mis apoyan, paisanos. gracias checa el invento que servía para mira, dice aquí Imura Batsusay checa el invento que servía para ver cosas a otra vez del tiempo el cronavizor ah, el, el Vaticano confiscó el invento para ocultar la verdad, la crucifixión Podríamos hablar del cronovisor en este programa, pero lo podríamos hablar también en un programa sobre inventos que no creerías que existieran, ¿no? Sí. está bueno. Está bueno. Porque el cronovisor sí habla también, no habla de viajes al pasado ni al futuro, pero sí habla de un aparato que podría que podía fotografiar el pasado. Uh -huh. Está muy interesante el caso del cronovisor pero me parece que lo podemos abarcar en otro, sí. en otro programa. No quiero quemar todo en un solo programa, sí. porque es diario el programa, o casi diario, y sé que hay infinidad de temas, y que yo soy un súper expertazo en todos estos temas, Ajá. y que pues puedo hablar de lo que quieran, pero tengo miedo de que tan si sí, ya se nos acaban los temas. Bueno, son 365 no. días del año, seguro tengo los 365 Sí, hay este, mucho tema. Los 365 temas, estoy seguro sí. que sí, pero no quiero ir quemándolos todos. No, sí, hay mucho tema. <risa> bueno, bastante pasamos tema. Con, eh, con este pon Ponomerinco. Sí, yo tengo otro que dice: dice, un hombre dice ser un viajero del tiempo aportando una fotografía como prueba. El video con sus declaraciones en el que él asegura que viajó al año 6.000 y da varias pistas sobre el futuro, se ha convertido en viral. Explica que formó parte de un programa de alto, secre de alto secreto, gracias al cual pudo viajar al futuro, para demostrarlo. Durante la entrevista, el presunto viajero muestra una fotografía que asegura que él mismo tomó de una gran ciudad cuando visitó el año 6.000. Sostiene que la instantánea está borrosa debido al viaje, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Argumenta que la distorsión ocurre con, la frecuencia en este tipo de viaje, con frecuencia en este tipo de viajes, y que no puede revelar de qué ciudad se trata porque esto influiría demasiado en el futuro. El hombre da varias pistas sobre el futuro que nos espera y que él asegura ya haber visto en primer lugar. Sostiene que la raza humana está gobernada por una inteligencia artificial a la que denomina ellos. Mm, dice... Sé, sé que muchos de nosotros no, vas a creer, no van a creer lo que digo. Bueno, está en españolete español, ¿no? Ajá. Sé que muchos de vosotros no vais a creer lo que digo, pero no os culpo. Si yo escuchara a alguien decir lo que voy a decir, tampoco lo creería, de claro. Asegura que en el futuro del que él ha venido se han encontrado curas para múltiples enfermedades, entre ellas la cura contra el cáncer que sostiene que se encontró en los años 2000. Es lo único que puedo decir ahora. Entonces te voy a pasar la foto para que veas la foto del viajero. Vamos a ver la fotografía de este viajero del tiempo. Ahorita voy sí. con Yandro nuevamente que nos está escribiendo por ahí que, que quiere que hablamos sobre la paradoja del abuelo que es importantísima para entender el por qué eh, el pasado, viajar al pasado sería un caos. Eh, yo no se los había contado porque pues es un poquito confusa seguramente, pero bueno, vamos con lo que Andrea nos estaba mostrando, que es un viajero del tiempo. Tienes una fotografía, ¿verdad? Sí. Entonces, él, bueno, ahí muestran el curio su cara, que porque no quieres eh, darse a conocer, a conocer. Quién es. Y la fotografía según de la ciudad a la que él viajó, pero. En el 2060, 2050. En, eh, en el año 6000. Ah, 6000, perdón. Año 6000. ¿Tú crees que haya un año seis mil? Uh -huh. ¿Crees que alcance bueno, la humanidad alcance el año seis mil? No creo que lleguemos hasta el ¿Año seis Según nos trabamos, llegamos al tres y tanto. Sí, exacto, ¿verdad? Sí. Nos trabamos, dijo. Yo 3, le creo, yo le creo a nos trabamos porque le atinaba casi todo. <risa> ok, aquí tiene esa foto Mira esa foto. Súper borrosa, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? O sea ¿Y que está en el año seis mil? O sea, en la fotografía dice que está en el año seis mil. Sí que no chingue, año 6.000 con una calidad... Imagínate. Si hasta los celulares pueden tomar fotografías el, en la noche. Y sí, que según por el viaje, entonces salió borrosa la foto. Que no chingues. Uh -huh. dice. ¿En el año 6.000? Sí. Se debería de cortar las uñas. Este, mejor. <risa> o sea, la foto que nada, no, no. ¿Por qué sí, le... no importa nada, o sea, que dice que viene el año 6.000 y no sé qué más. Pero ¿por qué? O sea, siempre... O sea, si uno, si fuera cierto, lo que uno haría es tomar las cosas bien, las fotos bien, los videos bien, para uno decir, miren, o sea, con la emoción de que, uy, viajé, ¿sí? Al pasado o algo así, pero, o al futuro, pero, pero no. Siempre, siempre, siempre salen borrosas esas fotos, qué coincidencia. Sí, no. Traigo <risa> la evidencia del año 6000, pero en el, en el camino se me borró, ¿no? Sí, sí. No, no, hombre, no, hombre, y este chico, lo, me sorprende que lo tomen, que lo tomen como noticia, o sea, o que lo ocupen para un blog, o para una nota, sí. porque es realmente absurdo, pero bueno, ahí lo, lo, comparten, como un, lo comparten como un viajero, como un viajero. De, ¿cómo dices que se llama esta persona? No dice su nombre, dice, hombre, dice ser un viajero del tiempo aportando una fotografía como prueba. No, pues había un loquito por aquí en mi ciudad que, que hablaba de Genghis Khan y todo eso. Me queda grabarlo para, para decir cómo era Genghis Khan y sí. <risa> qué pensaba Genghis Khan y todo. <risa> Ay, oye, a ver, yo, ¿será a ti? Será a mí? Ya ven. Voy a Tengo un segundo. ¿Sabes qué? No, yo, yo creo que soy yo, ¿no? A ver, tengo un segundo.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 ya estamos de regreso, de regreso, fuimos rápidamente al baño, espero que no hayan escuchado nada, eh, de pronto tuve una, una, este, salgo ahí en el estómago y tuve que salir corriendo, ya no, ya no alcanzaba, casi que no alcanzo ni a poner los comerciales, pero parece que todo bien, espero que no se hayan espantado, todo todo bien, todo bien. Son 12.52 de la noche, casi ya las dos horas de transmisión. Estamos hablando sobre viajeros en el tiempo. Yo viajé rápidamente hacia el baño, pero estamos de regreso. Espero que los comerciales hayan sido de su agrado, porque casi no ponemos comerciales. ¿eh? No. Así que gracias por escucharnos y por verlos. Bien, tenemos mensajitos aquí en el WhatsApp. Rompiéndome las piernas. A ah, ¿Alguien dice rompiéndome las piernas? ¿De ¿Qué? ¿De qué? A, ver, a ver, vamos a ver Dice, Oxlack, no tiene nada a ver con el tema de hoy Pero llevo días soñando contigo Conmigo mismo, en diferentes situaciones Una que me dio mucho miedo Fue rompiéndome las piernas Uy. Y posteriormente ya ando en recuperación de eso Uy. Uy, órale Y Yandro, a ver, ¿qué dice? ¿Dónde está Yandro? Yandro ah, dice dicho Yandro Ah, sobre la paradoja del abuelo, vamos a ver un, vamos a ver un video, aprendamos juntos, voy a buscar una paradoja del abuelo, un video, todo es sueño, dice Benítez, todo es sueño, paradoja del abuelo, paradoja del abuelo, sí, porque es, ese es el problema que hay en el viaje al pasado, aquí hay uno dibujos animados, es bonito, Supongo que este será muy bueno para, para compartirlo hoy con toda la gente que nos escucha en PutriFans Putri. y en, <risa> en todas las redes sociales vamos a compartir pantalla. Vamos a detenerlo y vamos a compartir pantalla para ver qué es esto de la paradoja del abuelo. Estamos en los viajes del tiempo. La paradoja del abuelo es una de las paradojas más intrigantes que ha sido la favorita de muchos físicos desde hace décadas. Pero antes de seguir comprendamos qué es una paradoja. Para hablar en términos sencillos, una paradoja es básicamente una situación en la que dos situaciones o declaraciones existen simultáneamente y están relacionadas entre sí, pero también se contradicen, lo que lleva a una autocontradicción. Sabiendo esto, ahora imagina que puedes viajar en el tiempo y que viajas al pasado a conocer a tu abuelo en 1950, antes de que naciera tu padre. Lo conoces y tu única intención es matarlo. Imagina que llegas a un punto en 1950 donde la apuntas con una pistola cargada en su cabeza y le disparas. Si lo matas, entonces tu padre nunca nació ni nacerá. Y si tu padre nunca nace, tampoco tú. En consecuencia, tú no existes. Entonces, ¿quién mató a tu abuelo? Esta es una de las principales paradojas que los físicos han intentado resolver y se conoce como la paradoja del abuelo. Claramente, cada posibilidad implica su propia negación. En el discurso filosófico, esto se conoce como un ciclo casual inconsistente. Los físicos, por otro lado, prefieren en términos de curva de tiempo cerrado. Aunque la credibilidad del viaje en el tiempo aún no se ha establecido como algo posible, los científicos han estado ansiosos por resolver esta clásica paradoja del viaje en el tiempo. Algunos científicos dicen que esta paradoja es demasiado compleja como para proporcionar una solución única e incuestionable. Pero a pesar de esto, existen algunos paradigmas que podrían ser la respuesta a esta paradoja. Una forma de ver esta paradoja del abuelo es que los bucles casuales inconsistentes no pueden ocurrir en nuestro universo. Eres libre de viajar en el tiempo pero no podrás alterar la historia, ya que en cierto sentido siempre ha sido parte de esa historia. Lo que sucedió ha sucedido. No se puede repetir dos veces de diferentes maneras. Cualquier acción en el pasado que impida que el viaje en el tiempo no se produzca está estrictamente prohibido. Toda la historia tiene que ser autoconsistente. En este caso no podrás matar a tu abuelo biológico. De hecho, tu propia existencia es la prueba de que tu abuelo vivió muchos años después del intento de asesinato. Así que no importa qué tan bueno sea el tirador o el arma, siempre ocurrirá algo para evitar que ocurra esta situación paradójica. El punto de esta teoría es que debes de fallar, o para decirlo de manera más precisa, fallarás porque fallaste. Otra explicación posible sería la formación de una línea de tiempo alternativa. Cuando retrocedes en el tiempo y matas a tu abuelo, esto daría como resultado la formación de una línea de tiempo alternativa en ese momento, y el asesinato de tu abuelo afectará el futuro en la línea de tiempo alternativa creada, y no aquella en la que viajaste al pasado. Eso significa que seguirás vivo en la línea de tiempo original, mientras que en la línea de tiempo alternativa serás una persona desconocida. Uh -huh. También se puede explicar esto teniendo en cuenta la teoría de muchos mundos, es decir, la existencia de un número infinito de universos paralelos. De acuerdo con esto, podemos considerar que cada vez que viajamos en el tiempo, viajaremos en el tiempo pero terminaremos en otro universo paralelo. Por lo tanto, si viajas atrás en el tiempo, terminarás en otro universo paralelo donde tu abuelo todavía es joven y por lo tanto, matarlo afectará el futuro de ese universo en particular, mientras que la historia en el universo del que viajas permanece completamente intacta. Como habrás podido ver, existen algunas posibles soluciones a la paradoja del abuelo, algunas más sofisticadas que otras, pero este es relevante ya que se tiene que buscar una explicación científica y coherente para esta paradoja. Está interesante la paradoja del abuelo. Espero le hayan entendido. Es que como eh, lo que evita que nosotros podríamos bajar al pasado sería la paradoja del abuelo pero a la solución a eso es como nos estaban diciendo aquí en el chat es que se crea una nueva línea del tiempo una línea del tiempo que es la original y otra alternativa que es cuando tú regresas como sucedió en dragon ball o como sucedió en los avengers o como su ha sucedido en cada eh, serie caricatura y demás que quieren revivir a los muertos Uh -huh. o, o que, que ganen cuando ya perdieron es decir, ese mismo, esa misma línea de tiempo no es la misma, sino es una alternativa y hablando de otras dimensiones y de que esta misma realidad exista en infinidad de versiones el viajar al pasado entonces tendrías que viajar primero al, al pasado que es el que quieres el que conoces o el, al que tienes el destino, pero cuidar de que no caigas en ninguna otra de las dimensiones que al mismo tiempo estaban sucediendo en ese mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. Porque si no estarías llegando a, otro, a otra forma, a otro pasado, a un pasado igual de la humanidad, pero con diferentes cosas. Entonces, por eso es complicado el, el ir al pasado. Porque eh, uno se encuentra con infinidad de posibilidades y de pasados diferentes o de que modifiques los pasados y que tengan diferentes líneas de tiempo. Uh -huh. Si matas a tu abuela aún sigues vivo, es que no eras hijo de tu abuelo. Porque es viven al abuelito. Entonces, <risa> dice porque si sí, es viven al abuelito y resulta que no era la abuelita. Se fue loca y uno sigue existiendo en el presente. Suelta a tu vivo, es que no es nieto de tu abuelo. Este, ¿A ti te gustaría ir al pasado? A mí me habías dicho que en la época gustaría. victoriana, sí, ¿no? Sí, a mí me gustaría ir al pasado. Y que yo te dije que donde hacían del baño por las al ventanas. Al futuro ¿no? no me gustaría. Al futuro no me gustaría. O Saber qué va a pasar con uno. no, Nada de eso. Me gustaría ir al pasado y conocer alguna época... Eh, que me hubiera gustado conocer si sí, es así, si sí me hubiera gustado así como irme al pasado. o sea a mí me gustaría conocer la época prehispánica y la era de los dinosaurios, o sea sí me gustaría sí. ver eso Sí Esas es son la, las dos épocas que a mí me llamarían mucho la atención. Uh -huh. Está Egipto y están otras civilizaciones está Grecia, está Roma etcétera, pero me llama más la atención la época prehispánica y acá en Latinoamérica y también la era de los dinosaurios, o sea, me impresionaría, quisiera ver un dinosaurio vivo, ya sé que hay muchos parques que ya nos muestran a los dinosaurios el tamaño real y demás, y también películas y etcétera, pero estoy seguro que obviamente no sería nada igual a, a verlo en persona, ¿no? No, claro, o sea, si saber era, uno wow. en persona, en realidad, qué sucedió con aquellas cosas, o sea, todo eso, pues sí, si se pudiera, sí, qué, qué, qué bueno sería. Dice Big so, salvar al imperio azteca. Uh -huh. eh, salvar al imperio azteca. Ah. Sí, por chingar, sí, por chingar. <risa> <risa> que yo regresara a, a, al, al pasado, a la época prehispánica en la conquista y que me llevara unas metralletas encabronadas. <risa> Uy. Y madres, que les diéramos de la madre a todos los españoles, este sí, para, para ver qué pasaba, ¿no? Igual sé que eh, la gran Tenochtitlán era un gobierno que tenía de, de esclavizados a todas otras regiones y que pues también podríamos señalarlo como malos, como perversos, pero, sí. pero a, al menos no fue un, una, una humanidad o una sociedad invasora, ¿no? que es lo mismo que nos pasaría con los extraterrestres. Si llegan los extraterrestres y nos invaden, es como les sucedió a los prehispánicos, a los precolombinos, sí, sí. cuando llegaron los, los europeos, ¿no? Sí. A mí me gustaría... Al futuro también me llamaría mucho la atención ir. ¿Por qué? Para ver cómo terminamos. No, es que eso sí sería aburrido. Yo digo que sería aburrido porque ya, uno ya sabiendo qué va a pasar, no... O sea, ¿tú piensas que en el futuro sí sería como lo dijo la señora con edificios destruidos, que... yo creo que sí ruinas, ¿verdad? O sea, si ¿sí crees que ya haya ruinas y que estén robots y, y humanos escondiéndose? Pues que, que, es que ya... Mmm... Los ruinas no tanto. Pero sí me parece que sería muy aburrido conocer ya el futuro y todo eso, ¿no? O sea, a mí me gustaría conocer el pasado, es porque uno no estuvo ahí, entonces, pues, conocer qué pasó, eh, vivir en ese momento, eh, épocas muy, muy interesantes y todo eso. Pero el futuro, pues, no sé, sería como aburrido, no sé. Ojalá alguien nos hablara y nos dijera dónde quisiera ir y por qué. Todavía no está escrito, pienso yo. Pero lamentablemente son dos horas de transmisión, <risas> hemos llegado al final de este programa y como creo que en todos los programas lo hemos dicho, nos pues vamos a tener que hacer una segunda parte, ¿no? Porque no sí. acabamos no. de contar los, los relatos, los casos sí. que hay sobre viajes en el tiempo, ni hablar sobre películas, ni muchas otras cosas mm. que hay sobre este tema. Y pues dos horas no nos alcanza el tiempo. Sí. Y las llamadas de ustedes nos hicieron presentes esta noche, pero hubiéramos sí. hablado de hacer popó y... y Ah, flatulencias, pues ahí sí tonos. llaman, ahí sí cuentan sus anécdotas, <risas> cómo les fue en el baño, sí, todo eso, ahí sí llaman, pero no. Bueno, gente, pues les agradecemos que hayan estado con nosotros en esta noche de viajes en el tiempo, de viajeros de, del tiempo, más bien, y pues eh, más adelante haremos segundas partes de todos estos temas que vamos tocando. Hasta se me hizo muy rápido esa transmisión, dice Oliver Francisco. Viajo al pasado y me quedo, Aquí la Black, dice. ¿Te quedarás en el pasado? Yo me quedaría en el pasado. Yo me quedaría en el pasado. ¿Por qué? Porque, pues, según, como, como es mi profesión la pintura, me gustaría conocer, ahí En 1500 a Leonardo da Vinci... Sí, todos esos grandes de, de Choco, esa época. Yo creo que sí si hubiera alguien... sido muy bueno. Claro que me hubiera tocado disfrazarme de hombre porque tú sabías que las mujeres no estaban permitidas pintar. Ah, ¿no? ¿No, ¿no te habían permitido no, pintar? No. Uh, qué gacho. Muchas, gacho! Muchas, muchas teorías dicen que la mayoría de pintores que conocemos masculinos quizás pudieron haber sido mujeres. ¿Pudieron haber sido mujeres? Porque no uh -huh. las dejaban pintar, o sea, no era muy bien visto que una mujer pintara, o no las creían capaces de pintar y de todo eso. Entonces, sí me hubiera gustado cómo como es vivir ese cuento allá y todo eso, sí. Y la época victoriana por, por, por, por no sé, por la ropa, por, por todos esos palacios así antiguos, todo eso hubiera sido muy bonito. Me hubiera gustado. Sí, sería, sería interesante, pero vivían en la pinche oscuridad, eso daba miedo, ¿no? O sea, se, con velas se alumbraban. Pues sí, pero no sé, me, me parece muy romántico, no sé, como muy bonito. Muy ¿sabes? romántico, <risa> muy romántico. O sea, en las calles solían pues a sí, pura defectación. Pues, sí, pues por ese lado, sí. ¿Había ceci... Porque no había salubridad, ni esas cosas, no, todo eso era horrible. ¿verdad? Había tortura. Sucio, sí, obviamente, pero. Pero sí, ah, bueno, sí, sí, sí. Comían bien gacho porque seguramente la, co la cocina, y bueno tú querías vivir en Pero el era rumbo. una época chévere porque era la época de, las, de, las, de la creación de muchos eh, inventos. Te entonces... ibas a comer pan duro con agua o pues, con pues, leche de cabra. Pues, pues por algún diario. lado, por ese lado sí, sí, sí feo. Pero, ay, no, chévere, por, por, por, pues no sé por qué me gusta me ¿Diario comer muy... pan duro con leche de cabra ¿Diario? ¿Diario? una comida no porque si tú eres eras de la realeza entonces no tenías que comer pan duro ni nada de eso ah o sea ella pretendía ser de la realeza claro yo claro me voy al palacio a los palacios algún día. sí yo quiero no, vivir aquí en el palacio duro, no. pero sabes que los reyes ese será otro tema que vamos a, a tratar pero había los reyes tenían una persona que les limpiaba la, la popó cuando sean del baño y alguien tenía como su trabajo limpiarles no sabía eso, ¿no? ¿Sí? ¿No sabías? ¿No? ¿No? Sí, había uno que se les limpiaba sí, ¿no? la popó, sí. Uh -huh. Bueno, pues, antes de irme al pasado, entonces me, me llevó algunas... Algunas cosas, ¿no? <risa> algunas cosas para no tener que pasar por eso. El punto, yo estaba pensando eso, ¿no? Que me llevo algo para amenazarlos a los güeyes, que no me hagan nada y hacer lo que yo quiera, pero <risa> o sea, si me llevo una pistola, tengo que llevar un chingo de municiones porque se me van ah, a acabar. ya no hay, sí. Si me llevo un encendedor, pues... También se me va a acabar el gas. Sí. Este, si llevas uno de esos aparatos que ahora utilizan las mujeres para electrocutar. Ah, sí. Este, también donde lo recargas. Uh -huh. eh, entonces es difícil también, o sea, que te den chance de llevar uno, un objeto. El que hace así para echar en los ojos y que ardan. Sí, pero también se te, se te va a acabar el botecito también, ¿no? Bueno, pero pues tú los repartes y, ahí con todos. Y tenían y espadas, tenían espadas <risas> y flechas. Pues sí. No sé qué me llevaría, pero sería bien interesante hacer un, un, un, una, un video, una recreación, un cortometraje, en donde te vieras en esas dificultades, a pesar de que llevas algo del futuro. Sí. Sí, sería como chistoso. Sí, porque uno piensa que regresando al futuro, al pasado, con cosas del futuro, pues las hacemos, ¿no? Y gobernamos o conquistamos o hacemos lo que queramos, pero la verdad es que no. Ahora Nos... mira que mira mira la respuesta a un panel solar. <risa> un panel solar para qué? Pues para recargar. ¿Se ah, carga con el sol? Ah, okay, un panel está solar. Está bueno. Buena para solar? recargar el teaser o el ese. Sí, está buena esa Llevas el teaser eh, y un panel solar. Sí. Sí, sí sí sí está buena esa idea o sea, sí, te puedes sí. llevar varios paneles solares les muestras a ellos miren esto se recarga con la luz no para qué les vas a enseñar con si con eso sol. los vas a amenazar o sea tú no, no quieres ir pues, al pasado a hacer amigos tú vas a llegar a conquistar los aztecas no los españoles no entonces <risa> que yo estoy pensando en llegar a ellos. yo estoy llegando pensando en llegar a Europa y entonces como que ah, a todos los no. quiero a todos ah, no, pues como, si llegas allá solo, sí, no. Sí, allá yo sí como te, que quiero hacer la venganza de Moctezuma, sí llegar y, y madrear a todos, y a, a que se arrodillen y formar un nuevo imperio, y traerlos de esclavos, y ya estamos en vivo, oh. estamos en vivo. Uy. No, entonces no. Este, gente, ya vámonos a dormir, ya es hora, son una de la madrugada con nueve minutos, y esto ha sido relatos, óscos, óscos, óscos, óscos. unas granadas, dice Viso. Uh -huh. Eh, nos vemos el día de, esperamos que mañana, si no pues nos vemos el lunes, vamos a buscar un tema y se los vamos a dar a conocer en redes sociales para que ustedes estudien, para que ustedes se acuerden de sus historias, para que piensen un chiste o lo que sea, pero que sí. ustedes también interactúen con nosotros con el tema, ¿verdad? Sí, exactamente. Y que llamen porque no llaman, no hablan. Exacto. Entonces, vamos, a hablar, sí. vamos a poner un tema de estos que puedan hablar cualquiera. Yo creo que leyendas, puede ser. Mm. Leyendas de, de Latinoamérica. Yo cuento las leyendas de Colombia. Y ya, para rápido. ¿Y tú? Yo cuento las de leyendas, varias. Yo cuento, eh. yo cuento, no, que la gente nos llame y Porque nos hay cuente leyendas. gente no las leyendas de Colombia y pues chévere ellos. Sí. contarlas y. Y tú cuentas otras leyendas de acá. Dice Margarita Costa. A veces las llamadas no entran. No, ya arreglamos eso, Margarita. Sí. Ya todas las llamadas que hagan ya entran. Así que no le echen la culpa al cosito. Eso ya no es. Sí, ya sirve el cosito. Entonces, uh -huh. no hay excusa. No hay excusa. Nos vemos mañana. Si, no, y si es de leyendas, que ustedes cuenten la leyenda de donde estén. ¿Sí? De donde vivan. Nos vemos en la siguiente bye. transmisión, en el segundo, en el siguiente podcast Bye Katy, Bye Margarita, Descanse. Bye Ghost, Bye Paola Bye Ghost. Like Ay, ya dije dos veces Ghost. Buenas noches Bye, bye, bye <risa> Mira que hablamos de del, do, del Dope en gang. ¿No? ¿El Ganga? Sí Está bien difícil eso, ¿eh? porque no hay mucha información pero pues sí tenemos ah, que hablar, ¿no? Tu doble aquí. Ah, sí, sí vamos a hablar de eso. También. También. Tienes una doble sí, ¿no? ¿no? sabía que es una doble. Hasta la próxima. Nos vemos. Descansen. Nos queremos Bye, mucho. Elvin. Bye. ¿Sabes Bye, qué? Set. Yo que andaban diciendo que iban a hacer una serie. Ahorita me acordé. De, de Bye, la papá. chica esta de Devani. ¿Una serie de Devani que van a hacer? ¿Y los papás dan permiso de, de pues eso? Creo que hasta van a participar. No. No, no me en mi chisme, pero vamos a ver en los siguientes días qué sucede con eso de la serie de Devani ¡Bye, Edis! Bye. Ay, qué raro! toca adelante verla entonces Sí. <risa>